Buenas noches, gente. Bienvenidos a Relatos Obscuros. hoy martes 29 de noviembre. Gracias a toda la gente que se está uniendo en las diferentes redes sociales a esta transmisión donde hoy vamos a platicar sobre, pues, hombres lobo, nahuales, hombres que se transforman en animales, hombres que se transforman en bestias. Por ejemplo, aquí Carmen, Carmen Viviana Rivera Méndez, dando como un ejemplo, eh, dice, Junior, Buenas noches, te dejé de seguir cuando vi que sus posts no son verdaderos. ¿Qué ofreces hoy? Porque hoy te quedas innumerable. ¿Cantidad de seguidores? Este, no sé quién sea Junior, no sé cuáles posts no son verdaderos. Señora Carmen, este, yo creo que ustedes andaban buscando podcast paranormal, el podcast paranormal es otro, este es relatos oscuros. Entonces, búsquenle ahí en, en, su, en su buscador, podcast paranormal, y le van a les va a salir otros. Este no, este es relatos oscuros, doñita. Así que, señora Carmen, este pase, pase de largo de esta transmisión, por Se favor. Se equivocó. Se equivocó de transmisión. <risas> Dice Carmen, no te hagas, Junior, eres tú. Eh, señora Carmen... ¿Mm? No, no, no, el otro también está prieto, pero no, yo estoy más prieto, entonces, no, no, sí, sí, yo creo que sí nos parecemos por prietos, pero no, el otro es diferente, el otro es quien este, que sí publica cosas falsas y ese tipo de cosas, sí, aquí es relatos oscuros, señor, ok, bueno, hablando de, de bestias que se convierten en hombres y hombres en bestias, eh, vamos a darle la bienvenida a la profesora, te vas a poner? A la profesora, hoy traje una compañera, una amiga de matemáticas, la profesora Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre eh, triángulos y equiláteros. ¿Sobre triángulos equiláteros? <risa> sobre la hipotenusa, ¿no? Sobre la que la nos hipotenusa. escribió ahorita. La que nos escribió ahorita es la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa. Ay, no, <risa> me veo súper rara con esto. <risa> Dice Enrique Díaz Ojardo, ya cayó el primer, este, el primer mexicano detenido en Qatar. ¿Por qué? Hablando de, de hombres que se vuelven bestias y que bestias que son personas. Eh, yo creo que más, ¿no? Yo creo que han de haber caído más. Vi el video que golpean a este señor argentino que lo sangran eh, este, completamente. Vi ese video, por ahí me salió en algunos videos de, de Facebook. Y pues sí, lamentable lo que hicieron este grupo de mexicanos pegándole a este, a este señor argentino, pero digo, no es porque le hayan pegado tampoco de gratis, ¿no? En, lo, en el partido, en lo que dicen cosas, en lo que se burlan unos de otros, por eso hay la violencia, ¿no? No no es solamente de que por traer la, la playera te golpeen, entonces... Pues eh, no defiendo ni uno ni otro. Yo sé que es horrible y que está muy mal lo que hicieron los mexicanos, pero condeno a los dos, a las dos eh, porras, a, la, a los dos hinchas de los diferentes países que se pelean y que hacen ese tipo de, de escenas. Entonces, Ay, yo no. creo que debe de haber mexicanos, más mexicanos detenidos. Yo creo que sí. Qué triste eso. Sí, sí, eh, no, no hay razón y bueno. Tú dirás o tú pensarías que los que van al mundial, pues son personas que tienen bastante poder adquisitivo, porque es, la verdad, te gastas muchísimo dinero. Y, pues, también pensarías que, que tienen educación, que respetan, que, ¿no? Vemos que los que son bestias son bestias con dinero o sin dinero. Simplemente son bestias. Me, también me llamó mucho la atención este... El escorpión dorado iba a hacer una publicación sobre eso, pero bueno, se los voy a platicar aquí porque ustedes son, son este, los amigos. El escorpión dorado subió un video también en donde un argentino, cuando meten el gol de Argentina, el argentino festeja muy eufórico. Yo la verdad no le vi, no le vi que estuviera insultando a nadie, no vi que... Eh, que le pegara a alguien, no vi nada malo del argentino, yo vi que él estaba muy eufórico y que sí se volteó y estaba celebrando su gol, y eh, aquí me pareció doble moral del escorpión dorado, porque siendo un pedante, un majadero, un cochino, un eh, insolente, un grosero, un mal hablado, eh, un mamón, siendo todo eso el escorpión dorado, se, se, se empieza a decir que el argentino este, se comporta como animal, se comporta mal, que, que no tiene respeto, que, etcétera, ¿no? Siendo el escorpión dorado que siempre que sale en sus videos en la calle va mentando madres y pendejeando a la gente, etcétera. Pobre güey, pobre güey el escorpión dorado que eh, ahí se vio claramente su doble moral. Yo no vi que el argentino hiciera nada malo pero bueno, yo creo que le caló que le festejaran en la cara, y pues ni modo, ni modo, así hay que, así hay que ir a los partidos, este, eso es lo que les gusta a algunos, ¿no? Yo por eso no fui al mundial, o sea, yo tengo el dinero suficiente como para ir al mundial, para darnos unas dos, tres vueltas a Arabia Saudita, y a, a Emiratos Árabes Unidos, y, pero pues no... No, no, no, no me gusta estar ahí en la bola en la bola ahí festejando aumentando madres en el en el estadio, no crean que no fui porque no tengo dinero, o sea <risa> o sea, no fui porque no me gusta ese ambiente ese ambiente no sé, de bajo nivel Carmen está como un poco alterada, ¿no? Mira no la... sé quién sea, hablando no de hombres bestias, arriba, ¿no? Sí. hablando de hombres está bestias, está un poquito como alterada Señora, ¿en serio? Señora? Ya Carmen, señora, sea feliz. Hoy vamos a hablar de lobitos. En, en serio, señora Carmen Viviana Rivera Méndez, se equivocó de transmisión, de verdad, de verdad se equivocó. Sí. Aquí, aquí decimos puras groserías, aquí insultamos. <risa> Usted está buscando el podcast paranormal, es diferente. Aquí es otra cosa. Va a empezar a insultarme, pon atención. Va a empezar a insultarte. Sí. A ver. Ya, ya va a empezar, porque así comienzan todas. <risa> Hola a todos, no los había saludado, es un gusto volverlos a ver hoy aquí y hoy vamos a hablar sobre, ¿qué? Hoy vamos a hablar sobre hombres lobo, bueno, sí, la gente ya había, lobo. ya había dicho que, que los hombres lobo, o este, y pues sí, vamos a hablar de hombres lobo, y si ustedes tienen algunas historias, anécdotas, quieren opinar sobre el hombre lobo, y pues pueden hablar también del Nahual, que que viene viene siendo lo mismo, ¿no? Algo muy parecido. Así que, bueno, buenas noches. Ya, ya saqué toda mi, mi mala vibra que tenía por ver estos videos de mexicanos eh, golpeando a, a argentinos, del escorpión dorado, siendo doble cara, siendo este, este, ¿cómo le digo? Doble moral. Y, es, y pues la señora Carmen que, que me está aquí molestando. Un ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gente? ¿Nos fuimos? ¿Nos fuimos aquí? Algo, algo aquí. Nos mandaron callar la producción. Yo creo que el, el escorpión dorado también es este producto de la televisora esa que, que me está grabando las 24 horas. Yo creo que el escorpión dorado también es parte de, de su programación. Dije, cortale, cortale Oxlack. Los morollos. Cortale Oxlack. Bueno, <risa> eh... Ya estamos en vivo, estamos en vivo en directo y vamos a hablar sobre hombres que se convierten en bestias, hombres lobo, ya lo hemos dicho. Entonces, si quieren hablarnos de Nahuales también, el número telefónico va a aparecer en pantalla. El cosito. Ahí está, vamos a abrir el cosito, tienes razón, ahí está el cosito abierto. Y vamos a compartir cámara. Aquí estamos compartiendo cámara. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner la música porque también teníamos para la música. ¿o ¿Qué pasó? O sea, se bajó todo el volumen. Sí, ¿Qué estuvo raro, raro, no? ¿Estuvo raro? Uh -huh. No, no se bajó Los el volumen. Barullos. ¿Sí? El FBI. Algo pasó, algo pasó aquí. Nos, nos bajaron de la transmisión y <risa> se puso pausa la música. ¿Quién sabe? Dice el, el María de Jesús. El escorpión dorado dijo que su molestia fue porque el argentino fue corriendo hasta la fila donde estaban dos mujeres y un niño y les gritó gol en la cara y dijo que no se va vale a hacer eso. <risa> Imagínense, o sea, María de Jesús tú, toda no crees al escorpión dorado. este, Un argentino festeja un gol y va con dos mujeres y un niño a gritarles gol en la cara. Sé, sé que hay gente estúpida, pero... Sí. El escorpión dorado quiso una, tener un motivo, algo, para poder subir ese video y hablar mal del festejo de este hombre argentino. No, no, no. A mí me parece que este, no se había topado con gente tan pedan más pedante que él. Y ahora que se topó con gente más pedante que él, se sintió mal el pobrecito. Cuando él es un pinche barbaján. Y ahora sí se sintió mal, ¿no? Porque le gritaron gol en su carita. Pobrecito. Bueno, mañana va a jugar México. Eh, México, pero antes de que iniciemos, México tiene que ganar por tres goles, cuatro para asegurar, cuatro para asegurar, y esperando que, si mete cuatro goles México contra Arabia Saudita, pues no importa que, que gane Polonia, que gane Argentina o que empaten, México estaría pasando. Si México no logra hacer eso, pero logra ganar 1-0 aunque sea, pues, y Polonia le gana a Argentina, podría pasar así solamente a México. Entonces, mañana vamos a ver si puede meter más de tres goles en México para poder pasar a la siguiente ronda. Y si no, pues de regreso a casita. Ni modo, eh, ya saben cómo fue la historia de esta selección. Uh -huh. Así que mañana, pues, tendremos, tendremos ahí mucho contenido sobre la selección mexicana, pasa, no pasa, a mí me cae súper mal la selección mexicana, pero es mi país y deseo que pase, aunque no me guste la selección, aunque no me guste el director, aunque no me guste como aunque no me guste nada y no los apoye, de, deseo que pasen, ojalá pasen, aunque sea de panzazo, aunque sea de un milagro, ¿no? Si Polonia le gana a Argentina... Nos podría estar echando la mano, pero bueno, sabemos que Argentina, pues, es muy, muy difícil de que alguien le gane. Bueno, vamos a hablar ahora sí de hombres lobo. Ustedes pueden llamarnos y contarnos de nahuales. Eh, Andrea, ¿allá en Colombia hay nahuales? No. ¿No? No. ¿Pero hay personas que se convierten en. en animales, por ejemplo? ¿O sea, hay historias? Leyendas, eh, sí. Leyendas y hay de... Ah, como la última que conté, que sí. era una leyenda que se llamaba la del hombre caimán. Sí. Sí, hay leyendas donde pues el ser humano pues, se convierte en animales y así. Sí. Que, se convertía en, sí. el, que se convirtió en el hombre caimán, en sí. caimán, para poder estar o ver de cerca a las mujeres, las mujeres ¿no? Sí. Que se iban a bañar al río. Sí, entonces le salió mal como, como lo que se iba a tomar y quedó mitad hombre y mitad caimán. Pero fíjate, acá en México, por ejemplo, se, se habla de las brujas y en Colombia también. No sé por qué no, aquí se habla de nahuales, de hombres que se transforman en perros, en gatos, en burros, en lobos, en chacales. Bueno, no chacales, en coyotes. Y allá en Colombia no hay ningún, aparte del hombre caimán, un hombre que se transforme, que, que sea un chamán y se transforme en un animal. Pues debe existir. De pronto hay historias que no sé si sí deben existir, pero muy pocas. O sea, nosotros allá no... O sea, no hay como historias así como acá, la cantidad de historias que hay, no. Aquí sí hay mucha, mucha historia así de hombres que se transforman y todo esto, sí. Es, es ¿Y alguna historia allá, del, no? del hombre lobo? No, allá no. No, no, no hay hombres lobo, no, no hay nahuales. No, no nahuales menos, no. Uy, qué raro, de, qué raro, De gente Colombia que no se hay. le ha parecido el diablo, bueno, cosas así, sí, leyendas, sí hay, sí pero de, no. Dice chicano Murguía. Tío Oxlack, aquí hay mucho que se convierte en mono y mona, ¿sí? Dice Daft Punk, yo me transformo en burro, pero tengo cualidades físicas para considerar mono. O sea, es, es burro, es burro porque va mal en la escuela, es su cualidad. Daft Punk dice orejas de, de orejas de burro, dice Daft Punk. Andrew dice Colombia es bien aburrido, pero ese es tu compatriota, sí, ¿no? Sí él, es mi, <risa> sí, él es mi compatriota y sí estoy de acuerdo con él. O sea, hay muchas historias y todo, pero ojalá el colombiano conociera y, y viera otras cosas de afuera, porque allá adentro no hay así como historias de, de personas que vieron ovnis. Bueno, hay una que otra sí, pero no con, con tanta pasión como aquí, o sea, los nahuales, todas esas cosas así extrañas y todo, allá no es muy poco, es muy poco, y libros por ejemplo, esos libros que tú encuentras aquí paranormales y todo eso allá Ajá. no, allá muy, muy, muy poco, o sea, no sí, ¿verdad? yo sí. creo que me voy a ir para, para Colombia para, para hacer contenido paranormal a ver si la gente me adopta Ajá. allá adoptaron a un gringo, ¿no? a un gringo que hace videos siempre a un gringo, a un alemán ah, sí, esos son malinchistas son, en... como aquí y hacen videos allá de sobre, pues, Colombia y todo eso para mostrar a su país. Dice Esmol. Ox, hoy me, me tipé con videos de los Ebu Gogo. Son pequeñas criaturas como primates. Ya has hablado del tema hasta mega interesante. Ok, es Esmol Granrix. Eh, debo, debo decirte que el Ebu Gogo, si hablas sobre quizá lo que salió en Discovery Channel que se trataba de estas tribus que eran caníbales y que estaban en Indonesia eh, este es un documental ya he hablado muchas veces que es un documental en donde metieron ahí a los ebugogo pero sí hay, hay leyendas en Indonesia y también por ejemplo ahí está eh, eh, la la isla Florence Florence sí ahí donde descubrieron al Homo florensis, Homo florensis es un, es un humano, un ¿cómo se llaman? Uno, unos hombres primitivos, el Homo florensis, y era muy pequeño, eh, aproximadamente medía un metro de estatura, entonces ya sabrán que pudiera ser que en esas islas de Indonesia eh, hubiera o existiera o existió hombres de esas dimensiones, de su tamaño, y que quizá pudieran, pudieran haber permanecido en la jungla, y es ahora lo que llaman Ebu-Gobo, pero estos restos humanos, o homínido más bien, esos restos homínidos fueron del Homo florensensis. Muy bien, vamos a lo del hombre lobo. Bueno, empecemos ¿Con qué, ¿Con qué quieres empezar con el bueno, hombre lobo? yo puedo lobo. decir algo rapidín, y Ajá. es que el primer, el, el primer, la primera leyenda del hombre lobo fue en la mitología griega, que se llamaba Licaón. Ese fue el primer, la primera como leyenda, sí. ¿De qué pasó con Licaón? Pues pensé que ibas tú a. <risa> <risa> pensé que tú lo ibas a seguir. <risa> sí. Bueno, puedo leer no, aquí. No, no, yo, yo se los digo. Yo puedo voy? leer aquí algo. Yo les digo de no, Licaón. No, no, mira que aquí encontré algo mientras. Ah, bueno. Dice: Licaón en la mitología griega era un rey sabio y culto y una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en que vivían originariamente. No obstante, parece que él mismo continuó siendo un salvaje, pues a pesar de todo, siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus, e incluso se dijo que asesinaba a todo forastero que llegaba a su reino pidiendo hospitalidad. Eso está interesante. Esa es como la leyenda del primer... Bueno, la... Hombre loco. La, la leyenda de, de Licaón, que es griega, habla sobre que tuvo de invitado a Zeus. Entonces, eh, Licaón como quería probar que realmente ese hombre que lo visitaba era un dios, le dio de comer carne humana y darle de comer carne humana a un dios, un dios creador de humanos, y pues obviamente era una blasfemia, era algo uh -huh. eh, pues malo y entonces Zeus se da cuenta de que Licaón le quiere dar este, carne humana uh -huh. y entonces lo lo maldice, eh, que se transformará o que se transformará en, en lobo, y esa es la primera historia que se tiene en registro sobre un hombre que se transforma en lobo, Licaón, hay, hay muchas este, ilustraciones sobre el Licaón, este hombre con cabeza de lobo, eh, también en Mesopotamia había una historia que pudiera ser esta la primera, en donde se hablaba también de de un nombre al que transformaron en el lobo. Pero bueno, la más popular, la más conocida es la de Licaón en la cultura griega y también en la ya, romana, ¿no? Sí. Ya luego entonces llegó lo que fue la Edad Media y en la Edad Media eh, era donde pues nadie podía hacer ni decir nada porque pues ya los mandaban a la hoguera. Entonces la gente estaba tan aterrorizada porque este tema del hombre lobo eh, tomó tanto furor que no salían a la calle, la gente vivía encerrada toda hora y, y tenían como el leve presentimiento de que alguien se volvía, se convertía en hombre lobo, que lo, lo, lo quemaban prácticamente, lo llegaban a, a quemar y, y, y hubieron muchas muertes y muchos juicios por, por, por hombres lobo. A ver, no te entendí, ¿cómo fue? En la Edad Media. Ah, bueno, estábamos, estábamos en Roma y estamos en, en Grecia, pero ya nos fuimos hasta la Edad Media. Ah, bueno, pues síguele. tú. Sí, sí, estamos ya en la Edad Media, entonces, eh, pues, es raro, yo creo que, el, que la construcción de este personaje, la construcción de este monstruo, ya hablamos de los vampiros la otra vez, y vimos cómo se fue construyendo este monstruo en sus características físicas, como sus características sociales y demás. Así lo mismo con el hombre lobo. Lo que sucedió en la Edad Media, que decía Andrea, sí. fue que comenzaron a aparecer algunas personas, bueno, más bien empezaron a desaparecer algunas personas y algunas se encontraban pues mutiladas, algunas parecían haber sido atacadas. Entonces la gente comenzó a idear que, que se trataba de un hombre lobo. ¿Por qué? No sé. No se sabe por qué la gente eh, hacía referencia a que no fuera un lobo, sino que fuera un hombre lobo, una criatura mitad humana, mitad lobo, por la fiereza con la que las, eh, los, los muertos aparecían. Pero también hubo historias, por ejemplo, la que sucedió en Alemania con un personaje llamado Peter, no me acuerdo qué, este tal Peter... Eh, era un campesino que, que vivía a las afueras de, de, del pueblo y comenzaron a ver eh, desapariciones de personas. Entonces eh, la gente comenzó a relacionar los lugares donde desaparecían los niños y mujeres, en donde había estado este personaje Peter, y entonces fueron a, precisamente fueron a buscarlo, fueron a detenerlo para ver si él era el que estaba ocasionando todas estas desapariciones y estos delitos, y efectivamente encontraron que él era quien había estado matando a mujeres y a niños, y cuando lo tomaron para enjuiciarlo, él platicó que llevaba mucho tiempo eh, utilizando, usando la magia negra, utilizando pues, las ciencias oscuras, y que pudo oh, contactarse con un demonio, un demonio eh, que pudiera bien ser Satanás, y que este demonio le había dado un cinturón. Este, y poniéndose ese cinturón, lo transformaría en un hombre lobo. Y que efectivamente, eh, cuando él se ponía los, el cinturón, se transformaba en hombre lobo, y era cuando atacaba a estas personas. Sí. Y, y ahorita seguimos con eso de, de, de Peter. Vamos a contestar a nuestro Hola, buen amigo Gabriel, buenas noches Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Hola. Hola, Andrea Hola, Gabriel Aquí estamos porque la producción me manda de que, de que este, anda ahí el escorpión cortando el, el directo No, yo creo que el escorpión ahorita está, está preparándose para, para el partido porque ahí, hay varios influencers allá en, en, sí. en el mundial Oye, y luego aparte, este, Alexa, Alexa se loquea, no creas que es el escorpión. Alexa ya sabes cómo se loquea, ella hace lo que quiere, si quiere no pone música ni nada. <risa> ahorita está calladita, de hecho no le he hablado. fíjate yo como, este, ahorita estoy en mi casa y vivo solo, se me hace que te mando otra y me mandas tú esa, regreso para acá, para que platique conmigo, porque todavía tu cotorreo. Sí, esta Alexa es medio especial, medio especialita desde que llegó, ¿verdad? Ay, sí. <risa> Se me hace que el escorpión dorado es novio de Kiko TV, porque son iguales, de mamucas. <risa> pues okay. así hay gente, sí hay gente. Yo lo digo porque yo los conozco más de cerquita, entonces por eso, okay. por eso la forma en que me expreso de él, por eso. Ok. Bueno porque tengo una, una historia este de, de Nahuales A ver, de un Nahual que, que este supuestamente acá en, en, en donde tengo esta casa de acá de Juárez, uh -huh. este hay un lugar que bueno la la calle de, de se llama una calle que se llama Eloy Cavazos sí. se amplió desde desde Loicabazos y San Roque se amplió hasta un hasta un lugar que se llama San Mateo. Todo eso era por un monte y se amplió para llegar a casi casi llegas hasta Cadereita por esa calle de Villa Juárez. Uh -huh. Entonces, cuenta la historia que había una casa abandonada donde toda la gente iba e investigaba que se llamaba, este, creo que le decían la, la Casa de Nahual. Está ubicada entre la mitad de la, de la calle de Loicabazos y San Mateo. Por ahí está esa casa. Entonces, no sé si ya la hayan derrumbado. Pero este, la gente platicaba que, que en esa casa este, iban y hacían rituales y, y que salía un agua. Yo la verdad no, no sé si, si existan porque no, nunca me ha tocado ver, pero... He escuchado relatos de así de, de amigos que, que cuentan sobre la leyenda esa, ¿va? De que, de que existía un nahual en esa casa. Oye, hey, ¿sabes qué? Ahorita que me cuentas una historia de nahuales, estoy pensando uh -huh. que hay muchas historias de nahuales, pero no hay muchas que digan que los nahuales atacan a las personas, ¿verdad? Este, no la verdad, no no o sea, no los atacan, sino que ellos hacen su, su vida, ¿verdad? Como las brujas, cuando uno las busca, pues en realidad este ellas ellas pues están en su territorio, como cuando van y las buscan, o sea, cualquier cosa, un fantasma, una bruja, un agual, es cuando el que busca encuentra, porque ellos tienen su, su lugar, ¿verdad? Exacto. Estos, estos entonces, más... entonces cuenta la historia de, de ese lugar este, por gente que, que conozco. Ah, porque una vez este, en esos lugares, pues era muy raro que la gente transitara. Y antes de que, de que hicieran esa calle, porque ahí tampoco ya está bien, bien poblado y todo, este, cuenta la gente que, que en ese lugar. Este, una vez se quedaron este, unas personas ahí solas que vine haciendo como me lo contó un, un amigo que era su suegra andaba ella, su hija y andaba un hermano entonces este eh, andaban en una fiesta y se quedaron por ahí varados en un carro y pues empezaron a escuchar este sonidos raros como, como perros aullando, ¿va? pero este, muy, muy a lo lejos okay. Y decía la persona que era el hermano de, de la muchacha Que cuando se escuchaban lejos Estaban cerca y estaban cerca de la casa esa Y les empezó a dar miedo ¿eh? Entonces, este, pues haz de cuenta que no pasaba ni un taxi No pasaba nada porque pues era como, como si fuera un camino de terracería sí Y luego este, dijeron que, que en ese rato Pasó como, no era, no era el Nahual que se, yo digo, bueno, no sé en qué se convierta, la verdad yo no los conozco, pero decían que vio un perro grande negro, este, muy bravo, que de los que andaban ya no los encontró en el camino y, y, este, y se les echaba encima, entonces que dicen que se perdió la maleza y pues ya no lo vieron, pero de cuenta que decían que era muy raro porque... Ellos caminaron un poco para poder seguir buscando algún taxi o alguien que los auxiliara. Y haz de cuenta que pasaron frente a la casa y decían que se veía un, un animal como un perro, uh -huh. pero tenía la cabeza muy grande y haz de cuenta que decían que el animal eh, brincaba mucho y, y subía las paredes, o sea, como como si caminara en sus cuatro extremidades como si fuera un como si fuera un lobo, ¿verdad? que no fuera un perro. A es que me imagino que el lobo es más ágil porque sus manos, este, yo creo que las puede mover más bien que un perro, porque el perro camina en cuatro patas y el lobo en dos. ¿El perro camina en cuatro patas y el lobo en dos? En dos, porque ya ves que, bueno, yo digo que... Bueno, estoy hablando como si fuera un hombre lobo. Ah, ok, ok. Lo que okay, okay. que camine en dos patas, ¿verdad? Okay. Y, y el perro, pues, si es un perro normal, pues corre en cuatro patas. Okay. Entonces decían que como que se agarraba con las patas y subía bardas este, para brincar a la casa esa del, del Nahual. Entonces ellos pensaron que, pues, que ya era algo que no era normal, ¿verdad? Lo que vieron. Y este, de ratito pues pasó una persona de ahí y les dijeron que, que estaban haciendo ahí. Que porque en ese lugar, este, hacían rituales y todo, que no debieron de estar ahí. Y luego, este, me cuenta el, el chavo que, que pues que les dio un rayo, los acercó a la, a la, más que todo donde había más céntrico y ya se fueron a su casa. okay ¿Y le llamaron a ese lugar la casa del Nahual? La casa del Nahual. Y la. Pues, ahí, es que ahí, la, derrumbaron, ¿La derrumbaron? ¿La derrumbaron? Yo, yo digo que ya la, rumba, la derrumbaron porque había otro lugar también aquí situado como. Sí, era como la altura de, de una colonia que se llamaba Tres Caminos con la Reynosa. Y había una casa del diablo. O sea, estaba la casa. Casa del Nahual colindando con Casa del Diablo y también la Casa de la Llorona estaba cerca. La Casa de la Llorona... Bueno, aquí no no se escucha que, que la Llorona este, tenga algún... ¿Alguna casa? Alguna casa, sí, algún donde <risa> donde se aparezca. <risa> eh, yo, yo he escuchado que la Llorona en, en algún lugar, pero no recuerdo bien el nombre. Supuestamente hay un lugar donde está la tumba de la llorona <coughs> que haz de cuenta que en, en ese lugar varios, varias gente que ha platicado dicen que que tiene una placa donde fueron unos no sé si fueron monjes que le, que le pusieron esa ese lugar y, y, y tiene la placa donde dice que se rezaron no sé si 200 o 300 aves marías para que ahí se quedara y ponían este cruz en, en el lugar y las tumbaba un rayo o se desaparecían las cruces. No sé si hayas visto sobre de eso. Sí, sí, eso es en Guanajuato. Ándale, algo así. Pero aquí no, aquí en, en Monterrey, Viejo Juárez, Carita, no, no se sabe nada de, de algo de la llorona que tenga una casa o algo así. <risa> Pero sí, la gente la gente platicaba de la casa en la UAL y te digo... Casi todo lo que ya se ve aquí, la Casa del Diablo, la Casa del Nahual y donde ha, habido, donde ha habido asesinatos, este pues haz de cuenta que no sé si manden manden tumbar todo eso y ya se acaban todas esas historias. Ok, entonces allá está la Casa del Nahual. Muy bien, Gabriel, gracias por esta, este, uh -huh. por esta participación sobre la Casa del uh -huh. Nahual. Y, sí. y bueno, estos Nahuales, pues, creo que son como chamanes, ¿no? Que es, eh, aunque estemos alejados desde el norte y acá en el centro, se vean otras culturas y otras etnias, eh, el chamán es el que se transforma, ¿no? Es el que se transforma, como las... Es, esas pláticas que has tenido, la, de que son las Nahuales, pues, son las brujas. Esas pláticas que ha llamado la gente, me... me me dejaron pensando de, de que dicen que se quitan las extremidades. También este, una vez una señora ya grande de edad que venía siendo amiga de la abuelita de mi esposa, nos platicó que ella por el lado de Saltillo, donde viven en la sierra, que, que en realidad este, sí lo hacían, o sea, se quitaban sus extremidades y se convertían en brujas para, para poder salir. Y te digo, rapidito, si te platico esa historia que nos contó la señora, estamos en un día ahí en la, en la Sierra de Saltí, se llama Tiaga, y la señora este, nos platicó que, que había una, una señora que, que tenía una hija. Entonces, la hija, este, pues, tuvo su relación con una persona y se casó. Entonces, pasó el tiempo y no había nada, no pasaba nada raro, pero... La, la muchacha un día, este, cuando llegaba el chavo de trabajar, no la encontraba y la buscaba y preguntaba y no sabía de ella. Entonces, un día le preguntó y le dijo que iba con su mamá a, a su casa. Total que él este, la investigó y se fue a buscarla. Y luego este, dice que un día, asomándose por la ventana, vio cuando su mamá y ella se acostaban en una cama, se tapaban. Y se quitaban las extremidades y salían salían ya de cuenta como, como un animal y luego ya volaban. Eso es lo que platicaban de, de las brujas. Porque así me quedé yo pensando. De eso que dicen que se quitan las extremidades, ya he escuchado yo de eso. Sí, sí, está, sí. habíamos sí. hablado de... Yo creo que vamos a hacer un especial de brujas para que platiquemos más a detalle de estos, de estos seres que son como los Nahuales, pero en este ándale como el, el, el femenino va. exacto muy bien eh, pues, pues, Gabriel yo no creo que eh, no me gusta tanto también estoy, estoy en contra del técnico estoy en contra de todo lo que es negocio de México pero pues hay un hay un de una esperanza siempre va ya llamerito, como dicen de México esperemos que que gane de, de varios este varios goles para que para que, vuelva, para que pueda pasar, va pero es que tenemos un jugador muy bueno acá en Monterrey, la, es, es un Mori, y pues di, decían que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y pues no lo metieron contra Argentina. Ese fue el problema, o sea, no, no lo han metido, cuando meten nacionalizados no los meten, o sea, es por un negocio. Pero sí. pues ahí seguimos, ¿sabes? ahí intentando a ver qué pasa. Muy bien, Gabriel, te damos un abrazo. Abrazo, Gabriel. Vale. Nos vemos, este, y un saludo a toda la legión, aquí andamos. Saludos. Bye. Bye. Bueno, ahí estuvimos... Esto de los realidad. nahuales sí me gusta mucho, y lástima, no, ya no tenemos nahuales en Colombia. Pues estas historias de nahuales son muy, muy buenas. Esto, estábamos con lo del hombre lobo este de, de Alemania, que lo detienen, que... Dice, bueno, declara que efectivamente él asesinó a los niños y a las mujeres cuando se transformaba en hombre lobo, cuando se ponía este cinturón. Y por cierto, nunca quiso decir dónde estaba ese cinturón y es uno de los objetos que se ha quedado en la historia como uno de los objetos malditos. El cinturón de este hombre, eh, Peter, no recuerdo el apellido, pero que con ese se podía transformar en hombre lobo. Así que sí. por ahí debe de estar ese objeto perdido, el cinturón, para transformarse. Sí, y en realidad un, una, una historia en concreto para saber en qué fecha o en qué año o, o, o cuál fue la historia verídica de dónde comenzó la historia del hombre lobo, no hay. Pero sí eh, se sabe que comenzó en Europa, ¿no? Sí, fíjate eh, 1500. en 1500 más o menos alto uh -huh. El, el país principal donde se comenzó a, a señalar la presencia de hombres lobos fue en Francia. Sí. Ahí es donde comenzaron a hablar mucho sobre estos seres. Licántropos. Licántropos, sí. Ahí viene la, la historia de asesinos, asesinos seriales, personas que, que cometían delitos, que mataban sí. a personas. Tengo una que es muy, muy, muy sonada, y muy importante y es la historia del del hombre lobo que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Guil, Guil, no sé cómo se dirá su nombre, Guiles Guiliga. Garnier. Guiles Garnier, no, Guiles Garnier. Mirqui, eh, él fue de, de Dol, Francia, en 1572. Y la historia cuenta es que él eh, empezó como a tener sus delirios, así como de creerse que era un, un animal salvaje entonces eh, salió a las calles y atrapaba niños se los llevaba y bueno los desvivía de la forma más, más atroz posible y pues eh, hay una parte de su historia que cuando va le lo enjuiciaron eh, cuentan que aquí dice aquí dice que él se comió bueno se desvivió a un no, no, niño pues a un niño de ocho años, y eh, cuando ya terminó de, de comérselo, llevó unos pedazos a su esposa, ¿te imaginas? ¿Le llevó unos pedazos del niño a su unos, esposa? Unos pedazos para que pues la esposa también comiera. me imagino que la esposa no sabía que él era un, un hombre lobo, ¿no? Sí. Pero eh, que él se llevó estos pedazos. Y cuenta otra historia muy interesante aquí cuando estaba leyendo. Dice que eh, además ocho días después de haberse eh, desvivido a ese niño... Dice, otra vez en forma de lobo, atacó a otra muchacha del mismo lugar y poco antes del mediodía la desvivió desgarrando su cuerpo, hiriéndola es, con los dientes, un, o sea, le arrancaba así la piel. Y cuenta otro pedazo que dice, unos 15 días después, también bajo, bajo la forma de, de lobo, habiéndose apoderado de otro niño, un chico de 10 años, y, bueno, lo desvivió, lo hizo de todo, pero estos, estos documentos donde aparece esta historia de, de este hombre dicen que tenía, se convertía en, en hombre, en lobo, digo, uh -huh. se convertía en lobo y, y, y, pues, eso era impresionante porque la gente dice que se convertía en lobo. Sí, El, por, por, por ejemplo, esto del licántropo que viene de Licaón, este rey griego, bueno de la mitología griega, eh, por, eso, por eso se llama licántropo, porque viene de Licaón, y significa hombre y lobo, por lo que yo vi, eh, no sé cómo sea etimológicamente, pero es lobo y hombre, ¿no? Eso es eh, licantropía. La licantropía pues hace tener una especie de... Es síndrome, ¿no? ¿no? Sí, uh -huh. como de locura, como que tiene que ver también con la esquizofrenia, uh -huh. en donde la persona se siente como un ser salvaje, como una criatura que necesita carne, que necesita sangre, que necesita asesinar, que se comporta agresiva. Entonces, los licántropos tienen parte de eso. Es eh, un, un síndrome que tiene que ver con la esquizofrenia y entonces a estos licántropos en Francia, eh, los casos que resultaron así, pues les llamaban que eran hombres lobo, que tenían esa... Tienen alucinaciones, delirios, pero según lo que yo leí, es que sí tiene tratamiento, tiene cura. Bueno, actualmente seguramente sí, ya con los medicamentos, sí. Y por eso es que ya no hemos escuchado tanto de la palabra licántropo o, o de esta enfermedad, y, y menos porque estamos en Latinoamérica pero en Francia es donde sí constantemente se eh, hacía el llamado a las personas porque había hombres lobo, entonces las comunidades tenían mucho miedo. Recordemos también que eh, Drácula o este vampiro, en la novela de Bram Stoker, también es, eh, aparte de ser Drácula, también es el primer hombre lobo porque se describe con poderes de transformarse en lobo. Así que Drácula también era un hombre lobo, también podía transformarse en hombre lobo. Solamente que nosotros ya los fuimos separando, los vamos conociendo de una forma, porque se fue construyendo el personaje, esto ahorita lo que estamos contando precisamente, de dónde viene la leyenda del hombre lobo y cómo es que se va construyendo. Ahorita estamos hablando de la Edad Media, ¿no? En los 1500. Pero según, según los lobos, eh, eran como los guardianes de los vampiros, ¿no? Ah, eso sí, no sé, ¿cómo, cómo es sí. eso? Por eso ahora entendí la película de Crepúsculo. <risa> en cierta forma, sí, dicen que los que los eh, hombres lobo eran los guardianes de los vampiros. Ah, bueno, pero sí, sí. ya esto es, supongo es este sí. las novelas, ¿no? Sí, que, sí. que se construyeron. Sí. También hay algún alguna parte donde se dice que el hombre lobo se transforma queriendo o no queriendo, ¿no? Voluntaria o involuntariamente. Se convierte involuntariamente cuando una persona es eh, maldecida con, con esto de ser hombre lobo. Y voluntariamente cuando, por ejemplo, es un tipo de chamán. Pero también la luna llena transforma a algunos hombres en lobo. Esta es una creencia... Por lo, por lo que estábamos platicando, de que asesinos, de que delincuentes, de que personas agresivas se transformaban de esa forma por eh, la cuestión de la luna llena. Y es que hay, pues, no sé si hay investigaciones realmente que digan que la luna hace eh, algún tipo de, de comportamiento en los seres humanos, por eso se llaman lunáticos, tiene que ver con la luna, lunáticos, viene de luna y tiene que ver también con esta forma de ser agresivos, los lunáticos, los que se transforman de un comportamiento a otro. ¿Tú crees que la luna, las luna, la luna, como esté la luna así, transforma o si sí nos puede... Pues pues sí, afecta en cierta forma cuando se aleja o se acerca a la tierra y cambia el mar y todas estas cosas. Sí, sí. sí yo creo que hace alguna cosa, algún efecto en nosotros, sí, puede ser, pero en transformarnos en, en lobos, pues no. No sí, no, no transformamos <risa> en lobo ¿no? Pero cambiar nuestro comportamiento sí, sí, puede, ser sí, poquito, también, ¿eh? sí, puede ser que sí, puede ser que sí. Sí, los animales, cuando hay esos cambios así de luna y todo eso, eh, sí tienen sus, sus cosas los animalitos, pues me imagino que también en nosotros, ¿no? Hay algo muy curioso que quiero contar y es que en, en, en Europa, en estas épocas así de furor del, de la cuestión del hombre lobo y todo esto, que más o menos fue en el siglo, empezó esto en el siglo XVI, 1570 y algo. Eh, eh, había un hongo que se llamaba el cornezuelo este hongo eh, las personas no se daban cuenta que este hongo botaba unas esporas y caían sobre eh, unos, eh, bueno, sobre sus, sus cultivos de, por ejemplo, ¿cómo se llama esta semilla? que es el crío, la del cereal, ¿trigo? trigo exacto y ellos la consumían y mmm, Tiempo después le echaron la culpa a este hongo de que causaba como al alucinaciones en las personas, eh, todo esto, y las hacía creer que eran licántropos, pues, que eran hombres lobos y los hacía pensar, a los tener, tener alucinaciones y cosas así, o ver... Que, o sea, o cre hacerles creer que veían hombres lobo en la calle y... y sí, una y historia colectiva. ¿no? Exacto. Entonces, eh, dicen que gran parte de de esto, de esto que sucedió fue culpa a este hongo que se llama el cornezuelo. Sí, que sé sí. eh, que también con esto es que hacen el LSD ¿no? No sé, Después, yo, yo de drogas no le sé, la verdad. Gracias. Por así que ahí sí de drogas. yo no No, es historia. <risa> no sé, pero sí. Como tú dices, hay que saber de todo. <risa> bueno, de drogas no, no yo no decía ni de drogas ni de autos, no, no, decía, no este Es que según según este hongo es que hacen a sacar un, bueno tiempo después lo, de, lo, lo, lo lo que dicen del LC o algo así, no me acuerdo. Okay, pero sí. Este estamos con lo de las drogas y sí, que les causaba como histerias sí, colectivas, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Que había un hombre lobo, que tenían miedo. Y también en Francia, por ejemplo sucedió en que es esto, en el siglo 18, el caso de la bestia de Gabaudán. la bestia de Gabaudán era un, un, un lobo, este no era un hombre lobo, era un lobo más grande de lo normal, un lobo gigante, bueno no tan no, gigante, un lobo grande, y este también comenzó a, a ser bella en los pueblos, en los poblados, comenzaron a desaparecer personas, y empezaron a encontrar personas pues que habían sido atacadas por una bestia. Ese caso es tan popular que hubo registros, ahí todavía podemos encontrar algunos registros en libros eh, de, de aquellas épocas y pues también actuales que hacen referencia a la bestia de Gabaudán, que ahora lo manejamos en el tema de criptozoología, pero que en aquel momento fue de verdad un, un, un momento terrible para las comunidades porque este lobo estaba acechando a las personas. Y es ahí donde nace también esta cosa de que el hombre lobo puede morir con balas de plata, porque se cuenta que trataron de cazar a la bestia de Gebaudán, que incluso tiene estatuas en Gebaudán, está la estatua de, de un lobo atacando a una niña, y hay otras este, ilustraciones también. Es tan conocido el caso que la ciudad arropó la historia y hay representaciones de la bestia de Gabaudán, entonces salieron en, en su búsqueda para cazar a este lobo, pero no pudieron encontrarlo, no lo cazaron, hasta que una persona, esto ya es como más como leyenda que una verdad, en, mi, en lo que yo creo, una persona eh, hizo con unas medallas de la virgen, que eran de plata, hizo balas con estas medallas, y fue en búsqueda del, del hombre, del, del lobo más bien, de Gaudan, y sí pudo asesinarlo, sí pudo dispararle las balas de plata, y es así como murió, y es por eso que nace o se retoma esta situación de la bestia de Gaudan, con el, el monstruo que es el hombre lobo, de que se puede matar con balas de plata, precisamente por esa historia en Francia. Según el metal es sagrado, ¿no? ¿Cómo? Según el metal, la plata es, es sagrada, ¿no? Pues eh, no sé, pero como venía de una virgen, como venía pues de una figurita de la virgen, yo creo que por eso es que se supone que sí fue, que sí se pudo matar, porque era un monstruo, ¿no? Entonces, sí. como que lo estaba atacando con, con algo religioso, algo. Eh, ¿Cómo se le puede decir a lo religioso? Bueno. Mm. ¿A lo religioso bueno? Sí, sí. Mm. Bueno, con, con este... <risa> no, no sé. Con algo bueno, ¿no? Estaban atacando el mal con algo bueno. Con algo sagrado. exacto Sí, como mm -hmm. sagrado, exactamente. Sí, yo tengo algo muy chévere. A ver. Y dice, ¿cómo ser un hombre lobo? Ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y la magia negra. Beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo, cubrirse con la piel de un lobo, dormir desnuda a la luz de la luna llena, usar una prenda hecha de piel de lobo, adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia y sortilegios. Ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado, ser mordido por otro hombre lobo o nacer después de morochos, mellizos o gemelos siendo hijo varón. Esas son las formas en que uno se puede transformar en hombre lobo, sí. quedarse dormido uh -huh. a la luz de la luna llena, en sí. el que sea mordido por otro hombre lobo. ¿Y qué más? Ah, bueno, ser hijo de una. ser un hombre varón. <risa> no, ser un hijo varón. De... Ser, ser el séptimo eso. hijo varón de una familia y no ser bautizado. Okay. O nacer después de morochos, mellizos o gemelos siendo hijo varón. A eso sí, aunque no lo entendí. Pero bueno, esas son las formas en que alguien se puede transformar. Me imagino que morochos se deben ser mellizos, ¿no? No, no sé. a pues mí morochos, morochos, entre comillas, mellizos. A mí me suena como a prietos con chinos. ¿no? A mí me suena así, morocho es como un, un renegrido con chinos, ¿no? Uh -huh. Que si tú tienes renegridos con chinos y después tienes unos siameses y el que sigue es varón, que viene siendo exactamente como, ah no, son el 5, ¿eh? Sí. Eh, sí, yo creo que algo así, dice, sí. mira, Carlos Caruso Caruroso, dijo algo bien interesante, dice, en la religión hay un santo o un monje que es un hombre perro o un hombre lobo, no sé qué tan sea cierto de esta historia, yo sí he yo sí visto ese santo que tiene la cabeza de perro o de lobo, tú sabes qué es eso? yo santo? leí más o menos, Sí, lo mismo que él dice. Yo sí leí más o menos que en la religión también habían estas cuestiones así como de hombres lobo, pero mira que no no, no recuerdo. Ar pero ¿Alguien conoce es sí, ese santo? Pero si sí tiene algo, sí, es cierto, porque sí, sí lo leí Hola, hola, buenas noches. Saludos, ¿Sí? mi amigo, ¿cómo te llamas? Francisco. Francisco, ¿cómo estás? ¿De dónde nos hablas? del Estado de México Francisco, bienvenido, ¿qué nos quieres platicar sobre los hombres lobo? <risa> Uy intenté llamarte desde hace un chingo de tiempo, pero tengo una historia muy buena no de hombres lobo, pero muy buena a ver, cuéntanos entonces mira yo desde hace mucho tiempo, en mi casa He escuchado como de las escalas de madera hoy. Son en mi casa hay escaleras de madera. Como a las 3, 4 de la noche, bueno, de la madrugada, uh -huh. suben. O sea, ya eh, yo vivo con mi, con mi mamá, con mi papá, con, con una prima a las 4 de la mañana. Como de, del piso de abajo hacia mi cuarto suben en las escaleras de madera y se escucha... Ok. Cuando no hay nadie. Y la perspectiva, de, de, te la cuento. Es el piso de abajo. A la izquierda están las escaleras del de, de piso de arriba. Y mi cuarto está justo, justo, justo enfrente del baño principal. Y a la, a la izquierda, las escaleras principales. Ok. Ajá. Ahora, hace como cuatro o cinco años, cuando todavía estaba mi carnala conmigo aquí este, viviendo con nosotros decía es que a las 3 de la mañana vemos cómo alguien abre la puerta de nuestro cuarto y se nos queda viendo a la cama okay. o sea, ya decían a las 3, 4 de la mañana escuchamos cómo abren la puerta y cuando volvemos a ver hay alguien observándonos directamente Así te la dejo. Y digamos, yo desde mi cuarto tengo perspectiva de las escaleras, sí. del cuarto de mi hermana, del cuarto de mis papás y del baño. O sea, literalmente mi cuarto tiene perspectiva de toda la casa, de todo el piso de arriba. Sí. Yo puedo ver quién sube, quién baja de las escaleras, quién entra, quién sale del baño y quién entra y quién sale de los cuartos. Ok. Ajá. Y ahora, ahí te va la historia. Pero tiene en cuenta ese hecho de que mi, mi hermana tenía en cuenta de que es que veía alguna vez vio que alguien en las 3 de la mañana en su puerta estaba alguien viéndolas. Ajá. Sí. Ahora, Hace como unos cuatro años. O sea, de hoy ya hace unos cuatro años. Yo estaba en la universidad estudiando, estudiando gastronomía. Yo soy este. gastronomía. Ajá. Llegué a eso, llegué a mi casa a eso de las cuatro y media de la tarde. Ok. Y yo normalmente tengo tres perros. Entonces yo cuando, llegué, cuando llegaba en ese tiempo de la, de la universidad, subía hasta el techo, que es, son tres pisos, en una escalera insignificante, no te la cuento porque no tiene nada que ver con la historia. Subía, bajaba mis perros, y estaba con ellos hasta que llegaba mi mamá, y mi hermana, y mi tía. Pero yo estaba con mis perros, son tres perros, un snowser o chiquito, un, un perro de la calle, cualquiera, pero mediano, y un, este, French Poodle, chiquito. O sea, son tres perros. Sí. Dos chiquitos y uno mediano. ¿Ah? Y ellos están acostumbrados a mí, o sea, a mí no me ven ni me ladran. O sea, a mí me ven y se acercan conmigo y están conmigo. Entonces, yo llegué, este, de la universidad como cualquier otro día, llegué, este, comí unas albónicas digamos. No sé qué comí, pero comí. Este, dije, pues voy a bajar mis perros, los bajé del trigo del, del techo, que son tres pisos del techo, los bajé normal, comimos, estuve con ellos, y dije, ah, no, voy a... Justo, y es lo que me acuerdo mucho, justo compré una Play 4. Ok. O sea, hace... Tres días compré una Play 4 y dije... ¡Ay! Compré la Play 4 este voy a jugar Bloodborne. Me acuerdo. Compré la Play 4 y el juego de Bloodborne. Y dije... ¡Ah! ¿Sabes qué? No tengo tarea. y estoy, estoy, estoy con mis perros. Voy a jugar Bloodborne. Ok. Y estuve jugando y... Y... Justo... Dieron como las seis de la, de la tarde. Sí. Y de mi cuarto... Hacia abajo se escucha como la puerta abre y cierra. Y escucho justo como alguien abre la puerta, deja sus llaves y cierra la puerta. Como cualquier persona, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi tía, mi hermana, o hasta yo. Sí. Ajá. Pero yo estoy, eh, te pongo perspectiva de cómo se ve mi cuarto. Estoy en mi cuarto... Las escaleras y yo desde mi cuarto, a la puerta abierta directamente, puedo ver quién sube y quién baja o quién sale y abre de cualquier puerta del piso de arriba, uh -huh. porque mi cuarto da a todas las puertas. Ok. O sea, yo puedo ver desde mi puerta abierta quién sale, quién entra, quién sube, quién baja, quién entra al baño, quién sale del baño. Sí. ¿De qué o pasó? sea, la puerta da directo a todo. Y esa vez, yo estaba con mis tres perros. Y justo ese día, con un mueble pesado, pero muy pesado. Hasta si quieres te puedo mandar una foto de cómo es el mueble. No, no, no. Y cómo es la puerta a los baños. Para que tengas un contexto. Pero no, si, no. Quieres, ¿eh? si quieres, ¿eh? No, no te preocupes. Era pesado. Es un mueble muy pesado. O sea, es un mueble que yo no puedo cargar de un minuto a otro. O sea, te, lo puedo cargar, Sí pero no lo puedo mover fácilmente. Ok. Y yo llegué y dije, ah, ¿sabes qué? No tengo tareas, no tengo exámenes. Pues voy a jugar a ¿no? Porque Ajá. era el juego de moda. Y a mí me, me encantan esos juegos, ¿no? Okay. Entonces bajé mis perros, este, comí, y dije, voy a jugar un rato y luego estudio un rato, ¿no? Porque soy licenciado en gastronomía y, y yo actualmente soy maestro. Ok entonces este llegué me puse a jugar estaba jugando y de repente escucho la puerta de abajo ¡pah, pah! como abre y cierra Ajá. cómo se escuchó como... pues la puerta no la puerta de cualquier de, de, de un cuarto la puerta de entrada y una puerta de entrada es una puerta pesada Ok entonces sí, abre y la pa y le gritaba y el... así como no, no gritaron, yo me quedé así, o sea, me desconcerté, pues el juego, sí. y me quedé viendo a las escaleras que dan justo al baño, sí. y dije, no, pues llegó mi tía, porque mi tía tiene como esa costumbre de azotar las cosas, o no no azotar las cosas, como tener muy poco cuidado de cómo hace las cosas. Ok. Sí, yo dije, no, pues yo mi tía, a lo mejor llegó enojada, o muy estúpidamente le dije, llegó como haciéndose del baño. Sí. Entonces, lo que hago es, digamos, mi cara da directamente mi mitad de cuarto a mía, y mi otra mitad de cara da a la parte de afuera. Entonces, me asomo un poquito para ver quién llegó. Sí. Y justo cuando me asomo, Veo una sombra correr al baño. Uy, algo se metió, algo okay. estaba ahí. Pero así como perspectiva, mi cara, o sea, desde mi cuarto donde yo me siento, donde estoy justo sentado ahorita, sí. si me asomo, veo directamente quién entra o quién sale de cualquier cuarto sí. del piso de arriba o del baño. Ok, ok. Y viste que pasó corriendo o sea, esa sombra. Y yo vi algo pasó corriendo y entró al baño yo dije, ah no, pues yo creo que se venía saliendo del baño, ¿no? sí pero justo cuando me asomo y veo que alguien entra y azota la puerta del baño ¡pah! mis tres perros sí. y ahorita por ejemplo no escucharás pero tengo mis tres perros ahorita no los escuchas no son ruidosos pero tengo mis tres perros ahorita Sí, sí. O sea, está conmigo ahorita mis tres perros. Uh -huh. Cuando alguien entra al baño, mis tres perros, los tres, se ponen justo en el umbral en la puerta, uh -huh. a ladrar, pero muy fuertemente. O sea, uh -huh. o sea, mis tres perros no son agresivos. No muerden, no se avientan, o sea, no ven cualquier persona y se avientan a atacar. O sea, son tranquilos, o sea, por ejemplo, mi, mi perro, el más grande, que es este, como un pastor alemán, uh -huh. puede entrar cualquier persona, y está dormido, y lo ve pasar, y se queda dormido, o sea, no, no le da importancia y no le importa, pero cuando entró alguien a ese baño, y cerró, y asustó la puerta, ¡pa! Se pusieron justo enfrente de mí, a, ra, a, a, gruñir, sí. a gruñir, a gruñir en la puerta, como si no quisieran que alguien entraba conmigo. ¿Cómo gruñían? Por ejemplo, el chiquito, ¿cómo gruñía? O sea, el, el chiquito es... Hace... ¿Y el, pe el peluchito? El, grande, el, que está, el peluchito. El grande era... ¿Y esos gruñidos o sea, siempre era... los tienen ¿o, era, o son gruñidos que eh, está, eran por primera vez que los escuchabas? Primera vez que los escuchaba. ¿Y el, o sea, el grito cómo gruñía? Los gruñidos, gruñidos de juego, de... Ajá. Pero no gruñidos agresivos de ellos, de te me, me acercas, te ataco. Sí, y eran gruñidos, o sea, los gruñidos que me daban eran de si alguien se acerca, te ataco y te muerdo. Sí, o sea, estaban este sí. estaban alerta, en alerta, ¿no? El negro, que, ¿cómo, cómo gruñía? Era. No, pues sí, estaban muy agresivos, ¿no? Ajá, y te digo, o sea. Si, si hubiera sido mi tía, la que hubiera entrado al baño, pues la conocen, la huelen. Sí. Y no gruñen o sea, se acercaban y oían. Pero no se acercaron. O sea, luego, luego que vieron, o sea, lo que yo vi, que algo corrió Y se metió al baño y azotó la puerta así. ¡pah! Luego, luego, esos perros Ajá. no se acercaron al baño. O sea, luego, luego, esos perros. ¿El chiquito pues no chilló? No, o sea, los tres se acercaron al umbral de mi puerta, o sea, no salieron del umbral de mi puerta, se acercaron al umbral, pero no, en ningún momento salieron de mi puerta. Pusiste al chiquito en un lado. O sea, a ver, es que cómo te explico, o sea, tengo un chiquito, sí. como de unos. Presta atención, presta atención. Quiero decir que si Ajá. el perro chiquito estaba adelante, estaba atrás de los otros de los otros perros. No. El chiquito está acá adelante, que ah. es, el, el chiquito es el más viejito. Ah, o sea, okay. ese, ese perro tiene como unos 16 años. Ok. O sea, ya está, ya está. o sea, es, ese perro te digo, ya ese perro está ciego, bueno, no sí. ciego, ciego, pero ya tiene como el antecedente de que es ciego, ya no ve bien, le cuesta tomar agua, le cuesta comer, pero ese perro fue el primero que se puso en la puerta. Ok. Okay. Los demás atrás, sí. y el más grande, o sea, el más el más grande, el más imponente, sí. se pegó mucho a mis piernas, pero los tres estaban gruñendo, y yo nunca los escuché así gruñir, así, o sea, eh, jugando y, y aventando las pelotas, y con los peluches, sí. pues gruñen y juegan, pero de ese gruñido así, feroz, no. Sí, el, el chiquito me puso nervioso, sí. Si se puso hasta enfrente, significaba que quería como este, cuidar a los otros, ¿no? Como un territorio. Ándale, exacto eso. Pero a mí lo que me llama la atención es que nunca salió de mi, umbral, de mi umbral de la puerta. O sea, nunca salió ni un solo centímetro del umbral de la puerta. Sí. Ok. Y ahora estamos en esa parte, ¿no? De, de que los perros y yo, yo vi como alguien se metió al baño ¿no? Bueno, te quedan te, digo, te quedan tres minutitos porque cuando tenemos aquí el temporizador te quedan tres tres minutitos por si... ah, okay. Ajá. entonces lo repetísimo no uh -huh. este el umbral yo lo vi de frente y no vi que nadie se metió pero los perros se durmieron ¿no? Uh -huh. ahora yo lo que hago es porque vi una zona un poquito peligrosa ¿no? Uh -huh. y digo grito ¿quién está ahí? ...y Si veo que sale alguien de la puerta, lo que hago es aventar mi escritura, que te digo es una escritura muy, muy pesada Pesado, de madera. sí Lo aviento, y cierro la puerta y, y llamo a la policía y me quedo aquí. Ok. Y grito, ¿quién está ahí? Nadie responde. Pero, lo, por lo que digamos y me impresionó fue que gritó ¿quién está ahí? Y lo que hacen es, como si agarran la puerta. Y la abrieran y la cerraran, y la abrieran y la cerraran. O sea, como si estuviéramos jugando así de sí estoy, sí estoy, no estoy, estoy. O sea, como si la puerta fuera un abanico, abren y cierran, abren y cierran, abre y cierran. Abre, oh, cierran. Sí. O sea, no manches, eso ya era algo, un poltergeist, ¿no? Ajá, o sea, en un segundo, esa puerta del baño se abrió y se cerró como siete veces. Es que, bueno, ¿tú qué hiciste? Yo me quedé así y los perros empezaron a gruñir y a ladrar Pero muy fuertemente. Y yo a me quedé ver, así, como a... que esperando. Si sale alguien, sí. pateo la puerta, empuja el escritorio y me quedo aquí. Y llamo a la policía. En ningún momento paro. O sea, la puerta siempre se va. Abre y cierra, abre y cierra. Sí. Pero rapidísimo, o sea, rapidísimo. Sí. Y mi explicación muy pendeja fue, es el aire. Pero en mi casa, en ningún punto del aire puede hacer eso. Uy. Entonces no fuiste a ver al baño. ¿A ¿A o sea, la puerta abría cerrada cerrar. Duró un minuto. Así cortito, un minuto, pero para mí fue una hora. Ok, y el perro grande ladraba, gruñía. Todos gruñían, todos gruñían, pero nunca pasaron del umbral de mi puerta. ¿Y tú no fuiste a ver al baño a ver qué era? No, y ahí te va lo bueno. Ah, entonces. Pasó, pasaron, te digo, yo yo sentí que fueron, que fue una hora, pero fue un minuto. Fue un minuto de ese suceso de, de la puerta, a ver y porque justo llegó mi tía. Ah, ok. ¿Y qué dijo tu tía? Entró y subió, y yo le dije a mi tía, o sea, así como te digo, desde mi, desde mi puerta de, de mi cuarto, puedo saber quién sube y quién baja de las escalas y dije a mi tía. Estaba la puerta del baño cerrada y le dije a mi tía, "Oye, abre la puerta. ¿Por qué este pues, cómo la voy a abrir? ¿Qué hace? abre la puerta." La abrió, uh -huh. no había nada. No había nadie. Y la puerta, una una compuerta tan chiquita de aire que da hacia el patio de afuera estaba cerrada. Y me dijo, "Ya la abrí." no "Qué no." no, no. Dije, "No, no pasó nada okay. ¿Pasó al baño? Hizo del baño cualquier cosa? Sí. Pero cuando el justo llegó a ella, la puerta paró. Oh, o sea que te estaban espantando mientras no estaba ella. Me estaban espantando a mí, y yo digo, a, a mi tía, a la que llegó y le dije a ver la puerta y no pasó nada. Sí. Y a mi hermana, Sí. Y en algún momento, a ellas saben que en su puerta de, de su cuarto, sí. en algún momento vieron a alguien parado. Sí viendo ahí. Claro, ya. tenía relación eso, ¿no? Tenía relación. Ajá. Ok. Y yo, en mi cuarto, uh -huh. en algún momento, uh -huh. escuché campanas así. ¡tum! Sí. Como a las 3, 4 de la mañana. Ok. Pero era muy recurrente, ¿no? De que a las 3 de la mañana... ¡tum! Ok. Y entonces la campana y decía, como hace una vez o no, es mi mente y lo quieras, pero ese, ese tocaba, momento de... Te tocaba de, de, la campana. Como esa puerta se abría y cerraba, del baño, sin ser aire o cualquier cosa, sí. se abría y cerraba, fue lo más impresionante de mi vida. O sea, te llegaba hasta la campana cuando eran las tres y media. Te digo, eso que pasó en la campana, Ajá. no eran ni noche, eran como las cuatro de la tarde. Ok. O sea, no era tarde, no era noche. Eran como las cuatro de la tarde porque, digo, llegué de la uni, comí, bajé a mis perros y dije que voy a jugar un rato play en lo que me, sí, me, estres, sí, me estreso sí. y luego bajo tarea. Bueno. Eran como las cuatro de la tarde cuando pasó eso. Bueno. Oye, mi hermano, antes de que nos despidamos, ¿puedo, me, ¿me puedes poner el chiquito en el teléfono a ver si gruñe como le hacía? Ah, es que, a ver... Es que ya dieron de comer a mis perros, pero mira. Lo que puedo hacer es ponerte cómo es la perspectiva de mi cuarto. Ah, ok, nos vas ves? a mostrar, en este. ¿Aló, aló? Sí, sí, aquí estoy. A ver, déjame, aceptar. Ah, ya te estamos viendo. A ver, te vamos a compartir. ¿Sí me ves? Sí, sí, te estamos compartiendo. Mira. ¿Estaba aquí? Espérame, déjame ver. Mira, déjame un ah, segundo. Aquí estaba yo. Este, aquí estaba mi escritorio y antes. Es que se está mirando A ver, no te veo, no te veo. ¿Qué pasó aquí? Ya no ya no, ya no te estoy viendo. A ver. Ahí, ahí. No, no, no, no. Ahí, ahí. Ah. ahí te veo, ahí te veo. Ah. Señor, mira. Okay. Este es el escritorio, el que antes estaba en la, en la puerta. Es un escritorio pesado, mira. Sí, sí, está pesado. ya, ya aquí está mi Play 5. Ah, ¿no? A ver, ¿dónde está el baño? ¿De dónde se ve el, para el baño? Mira, aquí está. Esto no estaba. Aquí estaba el escritorio. Toda esta parte. Lleva, llegaba aquí. Ajá. Ajá. Y mira, voy a abrir la puerta. A ver. Ah, pues sí, ahí se, sí se alcanza a ver la escalera, el baño, todo. Se todo sí. sí, se ve todo. Sí, se ve todo. ¿Y la puerta cómo estaba? A ver, hazle cómo, cómo hacía la puerta. No, pues no, no, con el aire no se podría hacer así. Mira, es la única ventana que había. Sí. Hoy oh, yo tengo de ese shampoo también. <risa> Mira, es la única ventana que existe en el baño. Ok, sí, pues no no hay por dónde entra el aire. Mira, sí. Eh, eh, a ver, enséñame el chiquito Me quedé con ah, las sí. ganas de conocerlo Es que ya se fueron a comer Ah, ya se los llevaron a comer Pero sí, sí Pero sí, mira Ajá. Te digo, este escritorio, así como lo he pesado O sea, te digo, mira O sea, no es por moda, me lo a cargar Sí, se ve pesado Este, estaba aquí Ah, estaba en ese lado o sea, nada más tiene este paso a la puerta. Y de aquí se ve todo. Sí, claro. Y tu tía entró y se metió ahí a la puerta de enfrente, ¿no? Ajá, pero cuando yo escuché, cuando yo pensé que había sido mi tía la que entraba, no era nadie. Y así como te enseñé cómo se ve la puerta, así yo vi todo. Ok, bueno, interesante tu relato, gracias por contarnos esta historia. Y si vuelve a suceder algo paranormal, pues eh, estaría padre que nos platicaras nuevamente. Claro que sí. Y mira, algo que me ha pasado mucho un, así últimamente uh -huh. es con este ropero. A ver. Pelo. Sí, se mueve, se abre. Eso he vivido. Así, tal cual. Sí. Así como lo ves, sí. esta puerta, mira, así como está esta puerta, no se puede abrir. Ah, pues ¿Sí? no, no. Claro, está atorada. Esta. Es así. Y eso me ha pasado últimamente. ¿eh? Pues a lo mejor ahí por ahí vive un fantasma con ustedes. Sí, muchos dicen que viven con nosotros un charro negro, un charro negro, ¿y por qué un charro? Un charro ¿Por qué un charro? Yo soy de los Reyes Acaquilpan, de La Paz. ¿De los Reyes Cagamilpan, La Paz? Acaquilpan, de La Paz. ¿Aquilpan? Acaquilpan. Ah, Acaquilpan, de La Paz. Ok, ¿eso es Estado de México? Sí ok, bueno mi hermano pues te... me damos un abrazote, gracias por tu llamada y tu relato y pues estamos al pendiente a ver si te sucede algo algo más que nos quieras contar claro que sí a ver, cuando nos pasa algo más les cuento, ya está, un abrazote mi hermano, un gustazo Realmente hermano saludos saludos, saludos bye bueno hablando de hombres lobo precisamente eh, ¿Qué te pareció el relato? Pues interesante, sí. Y pues eh, puede, puede ser real, bueno, no sé. Sí. ¿Mostró su casa? Se estuvo, todo. Sí, nos mostró uh -huh. como desde la perspectiva que, sí. él, que él vio a... Y sí, sí, puede esta ver, es donde estaba, uno, sí. Sí. Uh -huh. sí, también el shampoo que tenía ahí. ¿no? tengo uno. Me hiciste rico eso. El hombre, el hombre nos mandó 25 pesotes, dice que no es el hombre lobo del que hablaban. Sí estabas hablando, estábamos hablando. Sí, sí, sí, sí. De del hombre lobo precisamente. Tengo una historia muy interesante. A ver, a ver, síguenos contando bueno, sobre el hombre lobo. Resulta que en el año 2014 eh, no sé si, yo creo que sí se enteraron algunos y sí, otros no, de una historia de una mujer lobo en Yucatán que eh, hasta ese momento no sabían que era una mujer, pero decían que veían cómo aullaba todas las noches, uh -huh. que veían una sombra que era negra o gris, y que tenía cuando se levantaban la veían como la silueta de una mujer. Tiempo después, eh, bueno, eh, eso hizo un escándalo en ese tiempo, salió por las noticias, por los periódicos, eh, etcétera, etcétera, etcétera, Luego de un tiempo salió alguien diciendo que era una mujer que se llamaba Josefina Alcocer Mejía y que ella aseguraba decir que era fue la mujer lobo, la mujer loba. Mujer loba, o sea, no solamente hay hombres lobos, también sí. mujer loba. Sí, y eh, en ese tiempo tenía ella una psicosis, psicosis una psicosis que estaba como, como enferma, pero sí decía ella que ella fue la mujer lobo del 2014, 2014. en Yucatán. ¿En Yucatán? Ah, a ver si alguien nos habla de Yucatán y nos cuenta esa historia de la mujer lobo. Sí, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Estamos en Relatos Oscuros. Esta noche hablando sobre los hombres lobo. Hola, Oxla. Andredita. Hola, ah, buenas, Laurita. Buenas noches, Laurita. ¿Cómo estás? ¿Qué tierna tu pues vocecita, aquí. Laurita? ¿Ande? ¿Qué tierna tu vocecita? Ay, Dios mío. Pues si, nada, si la escucharan cuando se me sale el chuki. <risa> se transforma Laurita en mujer. Lobo. Pues bueno, mire. Sí, me convierto en Glenda. Bueno. Pues ahorita viendo lo impactante de, de lo que estaban hablando del hombre lobo, híjole, con todo respeto, de verdad que yo me, mi mente se se fue a, a este, a Wolverine. Y una vez esperaba en qué momento sacaban las garras. ¿Ya te gustan los Pero, hombres peludos, Laurita? Ay, no, ay no, no. <ríe> no, eh, este. Mientras, bueno, me gusta que tengan su barba así, bien perfiladita, de candadito, velluditos eh, así, pero finitos, pero no así tan, tan grotesco, pues no. Ya. Pero bueno, para todo, para todo hay gustos. Sí, para todos hay gustos. Sí, pues miren, yo solamente les llamaba para, de lo que estaban hablando acerca de los hombres lobo, de los nahuales y de eso, pues ya ustedes saben que pues muchas historias dejadas por mi padre. Uh -huh. eh, él sí nos contó que cuando ellos estaban allá en el rancho y, y pues ellos guardaban los animales en los corrales, eh, dice mi padre que él sí llegó a ver a un ser, un perro. Es un perro grande, un uh -huh. tamaño descomunal. De, al decir descomunal es el no tener un tamaño a lo de un perro normal eh, y, y el perro este al momento de, de entrar al corral pues yo me imagino que para tomar impulso se levantaba en las dos patas traseras para poder brincar yo ahí sí soy muy este ¿cómo se dice la palabra cuando no crees? escéptica ¿verdad? sí eh, porque son cosas que que pues en realidad no ha habido, o si hay fotos, eh, posiblemente dicen que son fotos que arreglan. Eh, como las que hoy tú sacaste en el, en el, en el relato de las cabezas enormes y ah, todo eso. Sí. Eh, y ya ves que dicen que, bueno, en comentarios pues alcancé a leer que... Que posiblemente las tallan y así, ¿no? Las las hacen en, en esas figuras. ¿Se tallan las cabezas? Ay, bueno. Ajá. Y entonces eh, les dan su. toman una piedra y pues le dan su forma, ¿no? Los escultores o como sea. No, no. no sé bien yo de eso. Soy bien burra. <risa> pero bueno. <risa> entonces, eso de, de los nahuales. <risa> Eh, la leyenda, las leyendas de los ranchos cuentan que esos seres son los que hacían pactos con el diablo para poderse transformar de esa manera. Eh, no le veo yo sentido el que convertirse en Nahuales si no tenían otro poder más que tragarse eh, lo que había en los corrales, que eran los becerros, los borregos, los chivos y, y esas cosas, porque pues otro daño pues no, no le hacían a la gente porque no aparecían eh, personas muertas, más bien eran los animales que aparecían ya despasados y así uh -huh. entonces pues a eso sí como que no le veo mucho sentido en cuestión de que ellos hicieran un pacto con el diablo para poder tomar esas formas de a lo que les llaman los Nahuales entonces pues bueno, es muy cortita mi historia, eh, esperando no aburrirles, quizás no es muy interesante, pero en mi humilde opinión, en lo que sí sé y sí creo, que cuando hay este, lo, lo que son los, los cambios de luna, eh, es que están en sus fases eh, lunares, es ahí en donde hasta nosotros, que no siendo ni hombres ni mujeres lobo, tenemos también por ahí algunos trastornos, sí, y más nosotras las mujeres, sí es lo que yo había leído que, que si sí hay cambios cuando la luna está llena, sí de hecho en nosotras las mujeres entran cambios hormonales muy fuertes y nos ponemos sentimentales en otras personitas, y más en las mujeres se ponen medias histéricas y quizás ahí sí puede entrar que se conviertan en mujeres lobo, ¿verdad? Mm -hmm pero no porque le salgan orejas, ni, ni colmillos, ni se llenen de, de pelos y así, sino más bien por los cambios de, de humor. Pero eso sí está comprobado de que sí nos afecta los, los, los este, ciclos lunares. Entonces, pues, eso sí queda todavía en duda. Eh, no soy muy estudiada yo en eso, pero a mí sí me afecta, yo me pongo, ya ustedes lo saben, soy muy chillona, entonces a mí sí me afecta porque yo me pongo muy sentimental, pasa la mosca y lloro porque su aleteo no fue igual que en otras ocasiones, mm. y así, pero, pues bueno. Sí. Amigos, los quiero mucho. Gracias, gracias. Los quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Andreita hermosa, a toda la familia, desde mi hermoso amigo Roque. Ah, que por cierto te mandé mensajito este box eh, donde si me puedes proporcionar el número Ajá. de mi amigo Roque, sería ah, eh, pues de, de que me lo hagas llegar. No sé y, si lo tenga, llevarlo. pero. Ajá. Oh, sí, porque él me dijo que te lo pidiera a ti, entonces posiblemente lo puedas tener. Sí. Pero si no, pues no, no hay problema. Eh, y también le quiero mandar muchos saludos a. Emea, que es una persona muy linda, Alec, precioso, a Maru, a José Ponce, a Daf, eh, a, a Fénix, eh, a Chamuquín, eh, a todos los que me están escuchando, les mando un beso con toda mi alma, con todo mi corazón, con mucho respeto y gracias por tomar mi llamada. Gracias, Ay, gracias eh, A veces más que, que relatos, a veces es solamente la necesidad de platicar con ustedes un ratito. Y por ahí ya vi que está el señor Néstor, eh, al cual han solicitado mucho porque han comentado que él tiene historias muy buenas. Entonces ahí está sería Néstor. muy gratis escucharle. A ver si me ¿Mandé? A ver si Néstor nos llama, sí, yo lo vi que estaba ahí en el chat, a ver si nos llama esta noche sí, el maestro Néstor. Sí, ojalá, ojalá y lo haga para yo poder escuchar esos relatos que han dicho que están muy, muy interesantes y, y pues bueno, yo dejo el, la línea libre para que el señor Néstor se comunique y, y pues desde aquí también le mando un abrazo muy cordial y ya saben familia que aquí estamos. Y gracias, gracias por, por todavía estar aquí para mí. Y, y eso de verdad no saben cuánto lo valoro. Mil gracias a todos hermosos. Helenita, también te mando saluditos, bella. A todos, a Angel también, le mando muchos saludos. Híjole, yo me pasaría horas mandando saluditos. Mm. Pero ya saben, Legión, que los quiero muchísimo y que Dios les bendiga. Dios dele de esta noche de sus sueños. Andreita Ox, Pasen la mejor de las noches y que Dios les bendiga hoy y siempre. Besos Laurita, que estés bien. Gracias, Laurita. Siempre mm -hmm. haces este, ameno, ameno esta, esta parte de la transmisión cuando llamas, con tu voz nos, ah. nos tranquilizas. Eso es bueno saberlo. Se los agradezco muchísimo. Y Andreita, sigue igual de bella, mi niña. Mm -hmm. Gracias, Por Laurita. Bien. Tu semblante, tu semblante de verdad refleja tanta paz y tanta tranquilidad y, y luego a mí me da risa de verte cómo te aguantas la risa a veces sí, pues, de sí. los comentarios. Sí, <risa> muchos, muchos comentarios que no. <risa> uh -huh, sí. Hasta de las llamadas, linda, hasta de las llamadas, uh -huh. pero tú ríes uh -huh. porque sabes algo, mi amor, vida solo una sí. corazón, y ya estoy aprendiendo que. No importan los mensajes o los comentarios que a veces en vez de darnos ánimo nos tiran, estoy aprendiendo también a poder sobrellevar de ello. Sí. Y entonces a Waco, que Waco69, que, que ahí medio se pone a veces amargosito, pero también a él lo quiero sí. mucho. Entonces sigue igual de linda. Y no te aguantes tu sonrisa, linda. tu sonrío porque tu sonrisa nos alegra mucho, ¿eh? Listo, Laurita. No, he mm. Bendiciones, hermosos. Bye, bye, bye. Bye. Ahí tuvimos a Laurita. Eh, Pau nos mandó dos dólares. Dice, Osnar. dice, Sensei Martín, que le contestes. Pues está la línea abierta por si quiere sí. entrar el maestro Martín, el maestro Néstor, el maestro fumólogo. Yo quiero contar rápido algo antes, ver, de que antes de que llamen cuéntanos, apro aprovechar entre llamada y llamada claro bueno yo voy a hablar de una cosa que es muy interesante y que la mayoría debe saber y es una enfermedad que se llama la hipertricosis y es el crecimiento anormal del vello en todo el cuerpo entonces hay una familia creo que eh, se llaman a ver déjenme ver eh, la familia Lobo, ¿no? Y es de aquí, ¿cierto? Ajá, sí, sí, es la La familia Lobo y uh -huh. se llaman los Aceves Los Aceves Todos tienen eh, su crecimiento normal, así de bello Y parecen lobitos, todos parecen lobitos Chiquiticos, ¿no? Lobitos Lobitos, ¿quién sabe? Eso fue... Las fotos son como del 2014 Y ahorita ya los niños deben estar ya grandes Sixto Rodríguez nominó sesenta y cinco te dice hola buenas noches. Sí, como dice Andrea, Todos la peluditos. hipertricosis también fue parte de la construcción del personaje del hombre lobo, porque esta enfermedad hace que te crezcan así los vellos en, en el rostro, en todo sí. tu cuerpo, y sí parecen un peluchito, ¿no? Como uh -huh. Uh -huh. sí, sí, como, como peluchín. Yo tenía un perrito que se llamaba peluchín, así <risa> le salían como chinitos aquí en su carita, sí. chinitos así. Sus no, bigotes, pues, sus, difícil sus la vida de esta, de esta gente porque dicen que a los, a los niños los, los, pues, los trataban mal, no podían salir de la casa, sí, se claro. los burlaban. claro. Eh, claro, esa, esa enfermedad debe ser bien difícil sí. de llevar. Y también en Europa hubo varios casos de hiper, hipertricosis uh -huh. eh, y que fueron muchos muy sonados estos genes que no sé de dónde hayan salido, es muy raro. He, he visto hipertricosis en rusos, en, en, en Austria. En Austria también hubo casos de hipertricosis. He visto en Tailandia, me parece. Actualmente no hay casos de hipertricosis más que, no sé si esté en lo incorrecto, pero los de la familia Aceves que están en México, ese sí. es uno de los casos más conocidos a nivel mundial y que la familia sigue, sigue eh, teniendo pues descendencia, y todos, todos tienen, tienen estos, ese... uh -huh. estos hipertricos. tienen, se tienen que rasurar las mujeres toda la cara, pero los hombres ya se dejan el, el vello porque pues es muy pesado estarse rasurando todos los días. Entonces, pues sí, ¿no? Ya, yo creo que la gente que, que convive con ellos, pues claro que los acepta como son, como cualquier persona. Pero para los que no los conocen, para que no, nunca han visto a alguien con hipertricosis, pues sí. es bastante impresionante porque no sabe si en realidad trae una máscara, si está caracterizado. Eh, eso es, es muy, muy conflictuoso para los niños porque uh -huh. les hacen bullying, le hay burlas sí, y uh -huh. no es una vida normal por tener esto. Entonces, sí. el hombre sí, lobo también. Están, también. Llamando. ¿Están llamando? A ver, sí, vamos a ver. Están llamando. no sé si... Está abierto el cosito. A ver, estaba hablando el maestro Martín. Uh -huh. Maestro Martín, llámenos, pero por el WhatsApp. A ver, ¿sí ¿so es el maestro Martín? No, soy Martín. A ver, sí. A ver, cancelo. Y le hablamos nosotros al maestro Martín. Ya, está, ya estamos llamando. Sí, bueno Hola, buenas noches, maestro Martín. Buenas noches, oiga, ¿me escucha bien? Sí, te lo escuchamos, maestro. Buenas noches, bienvenido. Hoy estamos hablando sobre los hombres lobo. Oiga, ojalá, ¿puedo hacerle una videollamada? Porque me preparé para esta cuestión. Claro, claro. O, no, no, claro, claro, una eh, videollamada. ¿Me devuelves la videollamada, por favor? O sea, yo, yo, yo marco. O te marco, es que te marqué, pero no se escuchaba. A ver, déjame ver. Este, no puedo... Por favor. Bueno, ok, ok. ¿Me marcas? Sí. A ver, vamos a marcarle en videollamada al maestro Martín, porque se preparó. Se puso linda su <risa> Hola, buenas noches, señor. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? Bien, bien, bien. Maestro Martín, ¿cómo está? Bien, pues, estaba a punto de dormirme, venía de casa de una amiga. Y ¿De casa de una amiga? Mañana las... Sí, mañana trabajo las 6.45, la fui a, a visitar, y así. Okay, ok, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Cuéntanos, Martín. ¿Sí me ven? Sí, sí. ¿Sí me ven? Sí, sí. Ok, sí. muy bien, saludos. Están hablando, entonces, bueno, saludos Andrea. Saludos. Eh, ¿Qué tal, Andrea? Saludos. saludos. Saludos hasta Sudamérica, Argentina y a toda la parte de Latinoamérica. Eh, están hablando de los hombres lobos. Sí. Fíjese que el, esa tradición viene de Europa. Ajá. Eh, normalmente dicen que los hombres lobos, pues, cuando ven la luna o algo, suelen, pues no sé enojarse. Tienen, normalmente esas personas son de sangre pesada, Ajá. sangre ruda personas con genes o mucha testosterona, uh -huh. gente peluda, uh -huh. ya sea del mundo árabe o del mundo europeo. Uh -huh. Hay un ejemplo similar, como por ejemplo los Nahuales, uh -huh. que se suelen convertir en cierto tipo de, de seres, ¿no? criaturas mitológicas. Sí. La pregunta es, ¿por qué nunca se ha grabado a alguien? O sea, una audiencia concreta. Un ejemplo similar ha sido como los ovnis que ha revelado el pentágono. Ajá. Bueno, me estoy yendo un poco al extremo. No, no, tú. tú puedes que... irte de donde quieras, está bien. Sí, ok. Bueno, eh, me gustaría irme con Esther, pero pues bueno, al rato, al rato yo hablo con él. Eh, ha visto, otra otro vi un video donde había, no sé, en Europa, como que una barba uh -huh. y salía como que una persona caminando en cumplillas, así. Ah, okay. sí. sí, sí, sí, sí, se ve. Y saltó, saltó una verdad saltó una muy, pues como, como si tuviera poderes o, o algo, ¿no? Uh -huh. Algo misterioso, ¿no? Sí. O, pero es algo muy extraño lo de los hombres lobos. Eh, ahí también tienen que ver los vampiros y todo. Eso tiene que ver con Transilvania, lo que es Rumania actualmente, Drácula y todo eso. Uh -huh. La verdad, lo de los, los hombres lobos, ¿verdad? Sí. Eh, pero pues es algo muy misterioso, ¿no? Es como los tres que sale de lo de Bogman El hombre pájaro y el otro pequeño. Uh -huh. Pueden buscar en YouTube o en internet. Porque esa casa era muy antigua que estaba en el cerdo. Y pues la verdad es algo pues muy misterioso, ¿no? ¿Tú qué, tú crees que gane? ¿El hombre lobo o el hombre pájaro? Agarra eh... cualquiera de los dos y dime cuál crees que sea más más peligroso mira, el, hombre, el hombre déjame poner mi cargador espera a ver. mira es? ahí va entonces el pájaro el hombre pájaro te da más miedo Está Conectando. Maestro Martín, ¿le sucedió algo? Yo creo que cuando conectó su teléfono, se desconectó él. Este. Vamos a ver si recuperamos la, la señal. Bueno, hemos perdido comunicación con Maestro Martín, que justo no estaba... Nos estaba hablando de cosas muy interesantes, ¿no? Y de hecho ya iba a empezar como una, una este una relación entre el hombre pájaro y el hombre hombre lobo. Eh, dice el maestro Néstor que le llame al maestro Néstor. Fénix Javier. Fénix lo que dice. A ver. A ver, maestro Néstor. A ver, vamos a ver. A ver si es maestro Néstor. Estoy llamando pero por el otro. Maestro Néstor, ¿qué pasará? No, no, ahí estaban los... Bueno, tenemos 15 minutos de programa, así que vamos a esperar si llama Maestro Néstor o si llama Maestro Martín, vamos a esperar para eh, seguir con el programa, porque 15 minutos quedan antes de que nos vayamos. hay que dormirnos temprano porque pues mañana toca que perdamos en el mundial y eh, hacer drama, inventar madres al, al Tata Martino, entonces va a ser un bonito día mañana, así que hay que descansar para estar con todas las energías, eh, estamos hablando también de eh, la hipertricosis que, que convirtieron al hombre eh, lobo, le pusieron estas características, y también se me estaba olvidando otra parte de el Hombre Lobo que ya no recuerdo. O sea, sí, sí se me terminó por olvidarlo. Sí se me olvidó por terminar. Entonces, eh, bueno, el Hombre Lobo llega hasta los años 40 cuando se, se hacen filmes y el del Universal, el filme de el Hombre, el hombre Lobo, precisamente es el que termina por construir como... A Drácula también fue el hombre lobo, el de mostrarnos cuál era la figura de aquel hombre, de aquel ser que en Europa se, se platicaba, se relataba que atacaba a las personas. Una, uno de los casos interesantes que pasa, por ejemplo, en América, que no tenemos pues esta tradición del hombre lobo en, en América, ¿no? Lo tenemos por los medios de comunicación, por las, por el cine, por las películas, por las novelas, por las caricaturas, etcétera. Tenemos el conocimiento del hombre lobo, pero aquí, en, por ejemplo, en Argentina, sí, sí es en Argentina, me parece, se tiene esta costumbre de, ya lo habíamos hablado, de que el séptimo hijo varón de una familia se convierte en el lobizón uh -huh. acá en Argentina le llaman el lobizón y también habíamos hablado la otra vez que el mismo presidente de Argentina lo es su padrino o sea debe de ser su padrino ah, el sí. presidente sí sí sí y que, y que lo tienen que este que le tienen que dar educación y todo eso a ese lobizón eso en no. la Argentina y creo que es toda la ley no hola quién habla? Buenas noches ya es que se me acabó la pila, te puedo, déjame poner videollamada, ¿no crees? A ver, a ver. Ah, no. Para, no entendí para qué la videollamada. ¿Qué? ¿Nos quieres mostrar ah, algo? Es que querías enseñarle en mi peluca. Ah, la peluca? Bueno, mi pelo de. El pelo. Sí. Ah, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Ok. Bueno, quería mandarle saludos a todos los del chat, a Llano, a Néstor. A, a todos, a, a esta Paola a Falco, que nos enoje, y a Elena, que me agrada mucho. ¿Elena te agrada mucho? Sí, es mi amiga. Ok. Dame un segundo. Bueno, en, en, entonces, ¿en qué estamos hablando, Flack? ¿Del lobizón ¿O de qué están hablando? No, no, del hombre lobo, déjame, no, no estoy mostrando tu pantalla. Ah, a ver... Déjame ver qué, qué pasó aquí. Ocultar. Dejar de compartir. Ok. Vamos a compartir nuevamente esto. Tú empieza a hablarnos, no pasa nada. Ok, ¿en qué estamos? Ahí voy. No, qué raro no, no apareces aquí para compartirte. ponlo tú bienvenido. Ahí ¿ya? Ahí Ahí está. Vamos a ver compartir. ¿Ya? Este, no, el problema lo tengo yo aquí, es un problema técnico. Pero cuéntanos. ¿No me veo? ¿No te ves? ¿Quién sabe se qué Se corta, pasa? se corta. Sí, se corta. Es que él quiere que lo veamos. Debo, voy a llamarle otra vez. ¿Cómo se llama el maestro? ¿Qué? Martín. Va a la hacer última lo... llamada porque ya nos tratamos aquí. A ver, aquí tenemos a Martín. Vamos a llamarle aquí. Eso. se sí, eh, estoy tratando de que te veas a ver déjame ver sí sí no te preocupes mm, es que pasa algo quién sabe no entiendo por qué no aparece pero y si yo tengo si yo tengo si la videollamada yo ah este déjame ver qué pasa aquí, tú sigamos hablando porque okay. pues mira les quería contar varias historias de un exorcismo de, de los masones y de okay. varias cosas. ¿De varias cosas nos quieres platicar? Sí, miren, les quiero contar de un exorcismo. Sale, sí, sí. Bueno, lo que pasa en Monterrey, en el municipio de Linares, en Nuevo León. Como en los años setentas, mi papá se acostumbraba a trabajar ahí. Y Ajá. había una casa donde vivía una señora con su hija. Su hija era muy rebelde. Ella, pues, no creía en la iglesia ni nada. Ella le gustaba jugar a la Ouija. Sí. Le gustaba hacer hechizos y todo. Hay un, hay un pueblo que se llama La Petaca. Ajá. Es muy conocido de las brujas. Bueno, esa chava, pues, te digo, era muy rebelde y todo. Y resulta que un día, pues, se poseyó ella, se hizo muy viral esa, pues, noticia. Y entró, pues, el diablo, o sea, un espíritu o un demonio entró en ella. Eh, la gente no le crea ni nada y le tuvieron que hablar al arzobispo de Nuevo León para que procediera a hacer exorcismo. Sí. Lo curioso es que la muchacha, es como en las películas, pero la verdad supera la ficción, porque había un punto donde la muchacha hablaba en idiomas muertas, como en latín o en hebreo, y había veces que me contaran me contaron que iba mucha gente para tratar de detener a la muchacha, porque tenía fuerza sobrehumana. La muchacha hablaba y escupía, pues, decía muchas maldiciones, y a la muchacha no la podían calmar, y la muchacha estuvo a punto de morir porque tenía unos comportamientos muy agresivos y tuvieron que rezar la típica frase del Padre Nuestro y todo. Me recuerda el caso del exorcista, ¿no? Mm -hmm. De que el padre le hizo, de la iglesia le hizo llamar al arzobispo e hizo un exorcismo. Pero lo curioso, Black es que ¿por qué...? ¿Por qué normalmente pasan los exorcismos a las mujeres? ¿Por qué las mujeres son las que se llevan las peores cosas o las peores partes? Si, te, si se han fijado, ¿no? Que por lo general a las mujeres les suelen ir mal en eso. Porque quizás las mujeres son las que son más puras o las más inocentes. O las, las mujeres jóvenes y vírgenes. Me disculpen por la palabra, pero pues ya cuando uno deja de ser virgen, pierde la, un poco la... La inocencia. Y pues no sé, el diablo siempre anda echando en todos lados. Y si tú te portas mal, si cosechas lo que siembras, si tú te comportas mal en el trabajo, en la calle, pues vas a, hacer, a recibir una sentencia. A eso se le llama justicia divina o el karma. Pero también la pregunta es: o me puedo contradecir? ¿Hay gente mala? que hace cosas malas y no les pasa nada. Un ejemplo, lo del caso de Devani, Nunca se supo nada. Y todavía se sigue hablando de eso en Monterrey. Eso fue es muy, pues muy delicado, porque... Imagínate, lo del caso de Yolanda, lo de Devani, que no se supo la verdad. La verdad la sabe cierta gente que está en el poder. Pero yo lo que me pregunto... Cuando pasa un homicidio o algo, lo del monstruo del Toluca, lo del caso del monstruo de Ayotzinapa, todo eso, pues los, los encontramos ¿no? a los delincuentes. Y por qué a estas personas de Nuevo León no? Tal vez es porque ocultan algo algo más, ¿no? Que tenga que ver con el gobierno. Mira, yo trabajo en Tesorería del gobierno. Yo, bueno, o sea, estoy en un puesto a mano bajo, estoy en la recepción pero por ahí se mueven muchas cosas, muchas cosas turbias. Puedes preguntarle a Paola, a Dalia, les he enseñado videos míos de, cuando, de donde trabajo y todo. Y, y ahí siempre están los militares, la policía estatal, la ministerial, en el palacio de gobierno. De hecho, cuando fue el mundial, pues ahí pusieron las pantallas y, y fui a ver el partido. Pero desgraciadamente las leyes están para las personas ricas a las personas, como dices, que no son de color humilde o de tez humilde, pero, pues, aquí en el norte normalmente la gente se pela con la gente del sur, que si las quesadillas llevan queso, que si las tortas ahogadas, que si no sé qué, pero, pues, yo estoy muy orgulloso de mi país, porque es un país muy diverso, muy cultural. Y tu, y tu comunidad está formada por gente de todas partes de Latinoamérica. Por ejemplo, en tu grupo de WhatsApp, pues hay gente de Sinaloa, como Llano, Ricardo, son de Sinaloa, Paola, que es de Sinora, Elena, que es de Monterrey, Don Chuy, un saludo a Don Chuy, el señor del museo. Es de, él es de Apodaca, de Monterrey, tú eres del estado de Toluca. Hay un chavo que se llama, creo que Andrés, que es de Colombia, hay un chavo que le dicen Carlos que se llama Fonk, que él es de El Salvador. Y fíjate que me gusta mucho hablar con gente de todas partes del mundo. Fíjate que es muy raro que yo me pelee con alguien. Un ejemplo lo de Andrés, lo de Alos, que gracias a Dios sé que está bien, porque yo dejé de tener celular un rato por unos problemas personales. Y sé que está bien. Y que en esto a lo mejor está en la transmisión. De hecho, le cerraron el canal a Néstor. A lo mejor por vender poderes, tal vez, pero extraño Ola, cuando hablábamos todos, cuando hablaba Angie y, y todas esas personas en general. sea Tú sabes que cuando pasó eso a lo mejor te sentías mal y más porque pues tú me has contado que a veces te sientes mal y todo. Y por eso qué bueno que Andrea está contigo porque ella es tu, ella es tu guía, es tu media naranja, es la que te ayuda a sentirse mejor. ¿a quién no le gustaría tener una compañera como Andrea, Porque tienes todo, tienes todo. Yo sé que a veces te sientes agüitado porque tu canal ya no es como antes, porque tú sabes que conforme pasa el tiempo, va a haber más competencia. Y hay gente que de la nada tiene millones de seguidores. Y tú dices, ¿por qué yo no? Yo me acuerdo que a ti te conocí cuando hablaste lo de la bruja, lo de los nahuales, cuando desmentiste esto normal. Deberías de tener... Como 10 millones de seguidores, pero ¿por qué no los tienes? No por el algoritmo, porque la gente que tenías ahí creció y empezó a seguir otros canales. Un ejemplo, se Salvo el Rostro, Proyecto Paranormal, El Documentalista. Hay gente que, pues, trata de hacerlo el algoritmo. Y te digo a esa gente porque los conozco. O sea, he hablado con ellos y los he saludado en videollamadas, Pero tú sabes, Soldar, si yo fuera youtuber. Con que una persona me viera, yo sería feliz, Osla. A mí como me gustaría tener lo que tú tienes y esa camisa de, ta, de History Channel, Ola, Te representa bastante, güey. La verdad, pues, estoy muy, también mucho y ya no he estado tan al pendiente de tu canal como otra gente. ¿Sabes por qué? Por el trabajo, porque tengo una hija, porque tengo problemas personales, porque tengo mi vida, ¿no? A veces, Ola, que mucha gente te dice, por ejemplo, FACU, gente argentina, oh, trata de transmitir más temprano porque normalmente transmites a las 10 o a las 11 y a esa hora la gente ya está dormida. Yo para las 11 ya me acuesto, por eso se me hace muy difícil ver tus transmisiones. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, aquí estamos, estamos. Pero ya nada más okay. te quedan dos, tres minutos, ¿tú? te quedan tres minutos, porque es de diez minutos. Ok, bueno, pues, bueno, para concluir. Pues sí, estamos hablando de los exorcismos, de los hombres lobos, de todo eso. Pero yo te tengo una cosa, para mí lo más misterioso en esta vida son dos cosas. ¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. ¿Por qué no vienen los muertos a platicarnos qué hay después de allá? No se sabe qué hay adelante. ¿Cuál es la religión correcta? No lo sabemos. Aquí nos inculcamos en el catolicismo porque nos trajeron estos españoles pero si naciéramos en la India, o en Arabia o en China optaríamos por otras religiones pero para mí la religión correcta son todas ¿por qué? porque todos somos humanos solamente nuestros rasgos físicos cambian de acuerdo al globo o en la parte donde vivimos, cambian nuestros rasgos físicos pero pues somos iguales, porque somos de este mismo planeta y ya para concluir la segunda cosa para mí no sé si los demás están de acuerdo ¿Qué hay después en el universo? O sea, ¿cómo se creó? ¿Vivimos en una matrix? ¿Lo que estamos viviendo es falso? ¿Ya lo vivimos nosotros? ¿Si, muero, si morimos, volvemos a nacer en otra realidad? ¿O trascendemos? ¿O simplemente no hay nada? Como antes de nacer? Es que mira, la, la gente que tiene miedo de morir se aferra, se aferra o se aferra a la religión porque tiene miedo de que quizá no haya nada. Pero está bien, creen algo. Porque si no hay nada, pues ni modo. Pero si hay algo, te salvaste. Pero no todos se van al cielo. Lo, lo que sé, y estoy seguro de que Dios existe, es porque tenemos el don de Dios y es la conciencia. Es lo que nos diferencia de los animales. El raciocinio, la conciencia. Todo lo que ves en tu mente, lo que ves, los edificios, todo tu error, es obra del ser humano porque lo pensaron. Y todo el universo lo pensó y lo creó alguien el Dios Néstor, nada, nada, te no te Pero sí, o sea, es que más me gusta indagar el universo eh, que hay después de la muerte, todo eso, nada, y esa es mi conclusión, bla. Eh, y me dio gusto que me volvías a contestar, me sí. da mucho gusto, y pues muchas gracias a Paola y a Elena que me hicieron el favor de que, pues, me llegara con pues, el mensaje hacia ti, o sea no que gracias gracias por llamarnos y contarnos este también quería ver si ya que tenías la, la cámara a ver si nos mostrabas el chiquito el chiquito el perrito que está ladrando ahí el perrito ah no es un vecino ah tú no ¿Es tienes vecino? ¿Tú no, no tienes? yo tengo ahí no yo tengo ahí guardado pues, pues tengo plantas tengo peyotes, tengo hongos peñotes ¿Tengo ¿tien? todo. ¿No? no tienes peyotes Sí, si quieres, si quieres, pues te, te muestro una foto. No, a ver, ahorita, es que tengo... a ver, ahorita muéstranos el peñote. Pero es, es que tendrías que tomar una foto. Sí. ¿Ahorita me están viendo o no? No, no, no. Pero tú muéstranos el peñote o los hongos. Hoy ahorita, ahorita terminamos la transmisión porque está en el patio. O ah, sea, tengo amigos que son. Estás sem ¿vale? está sembrando en el patio los peñotes. Me los regalan, pero no los consumo. O sea, me gustan las plantas exóticas. Tengo piotes, plantas de hierba, tengo hongos, el peyote, tengo salvia. ¿El peyote te lo comes con lecherita? No, no me los como. O sea, los he probado, pero no me gustan. Eh, tengo amigos que han probado han probado la ayahuasca, el sapo, el bufo el bufo de barrios, que es de Sonora. Tengo amigos que han hecho sesiones espirituales ahí en Perú. Eh, bueno, tú conoces por qué ha sido ya Pero si es algo muy fuerte Y si tienes problemas En la casa, en la mente Te puedes margar Pero eso cambia, cambia la vida Es como también El, el LCD es, es algo Que te abre las puertas O desbloquea la matrix Por así decirlo, claro, o sea, son suposiciones ¿Cuando pero el LCD desbloqueas como, la matrix? El LCD te activa ciertas partes de tu cerebro Como por ejemplo te da la sinestesia, combinas las mezclas, los colores con los sabores y con la música. Oh. Por ejemplo, si tú eres así y pone a alguien música, puedes escuchar los patrones de la, de la música, las ondas. Y también cierta despersonalización. Te sientes como si fueras otra persona y te empiezas a juzgar a ti mismo como si fueras otra persona. Por eso a eso se le llama el mal viaje, porque te sientes otra persona... Y si te portas mal en casa o con alguien, con tu pareja, con lo que quieras, te sientes mal contigo mismo, porque como que una voz interna o alguien diferente a ti te empieza a juzgar. Ajá. Y lo raro es que todo se empieza a mover, todo se empieza a mover a tu alrededor, todo te siento muy raro. O sea, no digo que lo prueben, Oye, pero ya. son cosas... ¿Y el sapo, bueno, ¿cómo, el sapo cómo lo haces asado o hervido? El sapo... Bueno, no... Los... No, no, o sea, pues a lo mejor se puede imaginar como en el capítulo de Simpson de Homero Simpson, pues chupan un sapo, no. Uh -huh. O sea, el sapo, el sapo segrega un, un sudor, o una célula, o moléculas, que tú las extraes y las convertes como en un cristal. Ah, y pues ya las fumas como una pipa. Uh -huh. Y el DMT es lo que fuman los chamanes, el DMT ahí en Sudamérica, que se puede usar en ayahuasca o el llage, o se puede fumar. También hay una planta que se llama Salva, salvia divinorum que esa planta Salva, es legal. usaban en los zapotecas oh. o en zapotecas lo usan. Y es legal a esa planta. Esa planta es un onidrógeno, que te Es hay, un hormigón como que o sí, o sea, son, son de las familias de las ceptaminas. O sea, ¿De las son con son sustancias psicodélicas, o sea, no son uh -huh. alcaloides como la, o sea, ya sabes que, sí. o, o sea, son sustancias. Positivo triptamina. para alcaloide de cocaína, ¿no? Diferentes, o sea, son sí. diferentes, son sustancias naturales y muy fuertes, o sea, lo natural es lo más fuerte, por así decirlo. ¿Qué es el, ¿no? el MT? El MT uh -huh. es la dimitriptamina, esa sustancia se, se, se, la, está en la granula pineal y esa uh -huh. sustancia se activa antes de nacer, cuando dormimos y cuando morimos. Por eso, cuando uno muere, piensa que está con sus familiares o cuando uno lo opera, que está a punto de la muerte, empieza a pensar que vea, vea a sus familiares. Uh -huh. Pero eso es porque el cerebro empieza a alucinar. Porque le prende, prende la, la línea pineal, ¿no? La glándula pineal. La glándula pineal. No, y te puedes fijar, en, en varias partes hay monumentos acerca de la glándula final. Oye, o sea, es como, oye, ¿no? oye, ¿entonces la LGTB qué es? ¿El qué? LGTB. ¿LGTB? Ajá. Uh -huh. Pues es una, pues como, pues son personas que tienen sus ideales, o sea, personas que tienen sus iniciativas y que ahorita es muy aceptado, sobre todo en México, o sea, son las personas... Los lesbianas, los gays, los bisexuales o los transexuales, no me equivoco. Los lesbianas, los, las gays. Sí, los, los que son, este ¿cómo se llaman estos? Bueno, que les gusta de dos, ¿no? Sí, mira, yo no tengo nada en contra y tengo amigos que son gays y tengo amigas que son lesbianas y amigos amigas. Amigos transexuales. Yo no tengo nada en contra de ellos siempre y cuando me respeten. Mira, todo es algo que me ha pasado. Uh -huh. Hay gente que me hacen, ha hecho sentir incómodo. Por ejemplo, he conocido gente gay que me hace preguntas incómodas. Y pues se me hace incómoda. O sea, me hacen preguntas de que, oye, ¿y cuánto te, cuánto te mides tú acá, no? O sea, ah, tú, te preguntan tú, eso. Te preguntan cosas también del fierro. Cosas. O sea, me, me hacen preguntas así de que, oye, pues. Eh, Sácalo para cotorrear, ¿no? Y así Sí, sí, sí, yo respeto todo eso Pero mientras me respetan Lo que estoy en control Realmente es de la voz ¿Por qué? Porque Nadie tiene el derecho de matar a, mí, a nadie Y si uno va a tener un hijo Pues amarraste los huevos O amarraste los ovarios Y vas a tener un hijo Porque mi mamá me dice Siempre que tengas relaciones usa. O pues, yo ya ¿Sí? tengo una hija ¿Y, y qué hago, pues mantenerla mantenerla sí. porque la gente me dice, ay Martín el borracho y aquí pero pues trabajo me pago mis cosas mañana tú vas a trabajar por ejemplo sí, mañana trabajo a los 65 me levanto y, y juega a México juega a México y tienes que meter tres goles y ganar Argentina pero bueno, pues mantengo a mi hija y está muy bonita se, se llama Cecilia, es bonita mi, mi hija, la quiero mucho Okay. Y pues eso es lo, que me, es lo que me motiva a vivir A veces uno ocupa Tener un hijo un familiar que tampoco apoye porque pues ahorita no tengo papá Y mamá pues ahí está Pero pues ya tiene su edad eh, ya está grande y ya tengo que cuidar ¿Tú me entiendes? Sí, pero sí. Pues, pues me he estado con ciertas cosas O sea a lo mejor el alcohol Pues me hizo pues Borracho pero bueno, buen o sea, muchacho no... ¿no? Borracho pero buen muchacho Sí o sea y y, por ejemplo, sí, hay veces que la gente se me dice alcohólico. Una vez que llamaste tu atención, pues me lo merecía por algo que te comenté de los superchats. Uh -huh. Pero o, está bien, o sea, eh, o sea, pero lo bueno es que también hago ejercicio. Estoy de pero pues hago ejercicio. Me gusta hacer abdominales, pesas. Me gusta hacer, a, a caminar al parque, la naturaleza. Me gusta trabajar. Me gusta cocinar. Me gusta conocer muchachas. Pues cosas así, hombre. Así me gusta. Oye, pero, pero, pero, pero ¿cómo, que, ¿cómo que conocer muchachas? O sea, ¿eres papá soltero? Sí, pues sí soy papá soltero. Ah, ok. Yo pensé que tenías también, este pues, novia. Me frecuento con ella, pero pues no. Pero pues me gusta salir con muchachas. Y así, yo, ¿sabes? o sea, tener novia, pues sí se me ha da dado la, la oportunidad. Pero la gente del chat, pues, me dice, oye... Tiene el rollo Banchi, tiene el rollo tan chava, pero ¿cómo lo tiene el rollo alguien que, que vive en otra parte de, de, del estado? Y si, por ejemplo, por ahí me dijeron, tiene el rollo Elena, Ajá. ¿Y qué pero, pasó? porque es de Monterrey, Ajá. pero no somos compatibles, o sea, no somos compatibles. Y, okay. y, y no, no le gusta, y no le gusta, o sea, ¿por qué? Porque te das cuenta cuando le gustas o a alguien, güey. De volar, le o sea, si a ti te gusta a alguien, güey, sí. o si a chat le gusta a alguien, sí. le, responderías de le responderías de volar a esa persona. O sea, güey. ella no te o responde sea, de pronto. No, no digo, o sea, no digo que sea por eso. A lo mejor ella tiene su trabajo, sus preocupaciones, tiene más gente con quien hablar, pero yo sé que no le gusto. Pero, pues, pero no, te lo, no te lo he dicho. Así pero, son cuando tú les gustas, así son, se hacen como que no les interesas para que estés ahí. Es sí, se hacen es las difíciles. Todo. Ahorita ya cambió mucho esa cosa. Ahorita las mujeres le la tienen a los hombres y al revés. O sea, ya, ya, la, ya la mujer no se espera tanto. O sea, ¿tú crees o sea, que sea ya, a Elena le gusta a alguien? Elena le tira el, el, así? Mira, el, el, el Elena me ha dicho que Elena me ha dicho que ella no quiere tener novio, O sea, Elena se merece un príncipe azul. Yo ni llego a ser el bufón de, del castillo árabe, ¿no? O sea, pues yo, yo me considero como si fuera de Arabia pero Elena se me es un príncipe azul ¿vale? acá de Grecia, ¿no? La de un, un perfil griego. Decir, mira, yo te voy a decir, a mí me gusta Elena, güey, te voy a ser Ajá. sincero, okay. y también Angie, pero Angie, Angie era punto y aparte, no, ah. nos íbamos a ver, pero ya, por cierto. Si ah, ¿la antes, maestra Angie? Pensando, sí, ¿la maestra Angie? Nos íbamos a ver. ¿eh? Ah, con ¿la maestra Angie? Sí, tú oh. conoces muy bien a Angie. Sí, sí, sí. ¿Mazda? ¿Cuál Mazda? ¿La, la marca Mazda? Ah, sí, sí, sí, sí. Hasta ahí, hasta ahí digo, pero mira, algo que voy o a sea, es que esta Elena pues no quiere tener un novio eh, y pues yo yo le dije a, a unos amigos de ahí, mira, ¿sabes qué? Mejor como amigos, porque no somos compatibles y es lo yo, yo mejor, o sea, no, no no no soy su tipo. ¿Por porque no son compatibles? Porque ella es una chava muy aplicable, ella es una chava, pues muy. Dale muy, hongos. Con mucha vocación. Dale hongos. ¿Vale? Dale hongos. No, no es Sí, neta, con, con hongos, con hongos, le, yo le sé le daría, que sí. Le, le daría mi amistad, mi felicidad. No, vida. no, tú. O Espérate, sea, ver con ella y de pronto que un, un honguito, y que dos honguitos, y ya, rápido eso. Es que veo... Sea, la gente me está de borracho, de loco o de, de malhechor, güey, de que me junto con gente mala. Y es verdad, güey, o es sea, así. Antes me iban a meter a la cárcel, güey, porque ¿Por qué? usaba, vendía armas, güey, me las traía de la No, güey, la de... no mejor <risa> este, mejor mira, hermano, ya son las, es la una de la, de una de la noche. ¿Qué tal si dejamos la plática para mañana? Que, que bueno, tratemos bueno. otro tema. Bueno, perdón por decir eso, pero pues sí, solamente pues era eso que Orale. pues me agrada Elena. Mira, una cosa más. Uh -huh. eh, por ejemplo, para que me guste alguien, güey, tengo que conocerlo en persona, güey. O sea, Elena me se me suba atractiva. pero no me gusta de todo. ¿Por qué? Porque no la conozco. Así es simple. ¿Quién se te hace atractiva? O sea, sí, o sea, está bonita de la cara, güey. ¿Quién? Yo lo que más me fijo es en el rostro de una persona, en la cara, güey. Y, y cómo sea conmigo, o sea, que me acepto por como soy. Pero si me gusta la cara, el físico me da igual. Uh -huh. Si la persona me gusta su rostro, ya pone su arma. ¿Y de Así quién te gusta ]ísimo. su rostro? ¿De qué me gusta el rostro? Ajá, ¿de quién? Pues de Elena. Me gusta ah, de Elena, de Elena, ok. Sí, yo no la he visto, no no ha, no ha subido fotos. La foto que tiene ahí se ve como de lejos. ¿Mm? ¿Dónde le he visto sí, el rostro? Pero, pero... ¿Dónde la vi? ¿Dónde le viste el rostro, sí? Pues, hay veces que ha subido fotos a su grupo, al grupo de WhatsApp. o nada, Elena. O sea, pero, o sea, no a mí, o sea, en general, o sea, ha subido fotos, pero pues está bien. De hecho, la otra me enojé porque alguien me hizo un sticker. Y pues me enojé porque pues yo no me meto con nadie. Y pues me salí del grupo, pero pues ya, me volví a entrar y todo. Y a Paula y la pues, me dijeron de ah, no, no pasa nada. Es que yo, es que yo soy muy serio, güey. Mi abuela, la, mucha gente, güey, mucha gente piensa que estoy loco por, por lo que hablamos de, de esto y de lo otro. Y, pero no, güey. O sea, no, o sea, me gusta entrar en mami, güey. O sea, si tú bromeas conmigo, yo bromeo, güey. Si hablamos serio, hablamos serio. Güey. Eso. Así mi, debe ser. Mi comportamiento ser. cambia dependiendo de cómo sean conmigo, güey. Caca, güey. Exacto. Pero, pues, así soy, güey. O sea, soy feliz, güey, todo el mundo. A eso hay que ser felices, hay que ser felices. Tú no te preocupes, ahí, este, con lo de Elena, tú tranquilo, tú sigue siendo su amigo, si se va a dar, se va a dar. Tú no te... No, no sea... no, no, no, no, dar, no, no, no, no seas, solo, negativo, solo, no seas negativo, no seas negativo. ¿cómo? No seas negativo, solamente sigue siendo amigo de ella y, pues, si se va a dar, se va a dar. Tú tranquilo, no hay que mira, mira, forzar las cosas. Un ejemplo, Facu y Paola se, se pelearon hace mucho y ah. se salieron del grupo. Pues. Ah, condenados. Y yo le, dije a Facu, yo le dije a Facu y a Paola, oigan, entren, sean amigos, y gracias a mí, se llevan muy bien. Ah, sí. Gracias a mí. O sea, me preocupa, a lo lo mejor, Facu, Facu y Paola ya no andan, ¿o qué? No, o, o sea, se llevan muy bien. O sea, no sé qué se, han, pero se llevan, muy bien. pero de no haber sido por mí, a lo mejor no haberme llevado. Pero mucho. Sí. Y, y así. Pues que sí, te hagan paro gruesa, con Elena. Sabía. Si quieres, yo te hago paro también con Elena. ¿Puedo hablarle bien de ti? No, fíjate que a Elena le doy miedo, güey, nada. No, casualidad. No, ah, tú no te bien. agüites, tú no te agüites. Vas a ver que todo va a salir bien. Es que Elena merece un príncipe azul, güey. Yo estoy muy feo, güey. Ah, sí, no, no, pues... No, ¿cómo crees eso? No, no. Vamos a tener que hablar muy seriamente de eso. ¿Qué te parece si la otra transmisión? ya claro, pues sí. voy a hablar. Uh -huh. Entonces ya no podemos invitar a cierta gente, ya sabes a quién. Ah, caray, no, no sé. ¿A cierta gente dónde? O, a, o sea, a tu, a tu transmisión como Andrés, Honesto. ¿Me, ¿Me explico? Ah, no, sí, sí. Sí, hay que, no, no pasa nada, claro que sí los podemos invitar, pero pues o sea, hay que tener un límite, porque si no, luego hay problemas. Ya viste lo que sucedió con Andrés. Oye, y fíjate, güey, que mucha gente, güey. Alguien publicó en YouTube, güey, que los usuarios de Offline eh, hicieron que, que Andrés eh, hiciera eso. O sea, como que alguien se creó un canal para, pues, para tirarte hate. O sea, para, pues, para manchar tu personalidad. Se supo, ¿no? Sí, no sé sí. si supiste. Eh, eh, eh, hay, hay algunos que, que dicen esas cosas, pero bueno, sabemos aquí cómo sucedió. esperemos que Andrés esté bien, que no le haya pasado nada. Y si tú sabes algo de él, pues luego nos, nos dices también, ¿sale? Sí, lo, lo bueno es que, como les digo, güey, sí. yo a Wysp pues, lo escuchaba y todo, güey. Y fíjate, y, le, y sigo con lo mismo. A usted no le creo nada, güey. Pero, pues, o sea, no le no, no, voy a la contra, güey. No le no, a la contra, estamos, estamos en vivo ahorita. este Ya pues, estamos en vivo. Bueno, pues ya tengo que cuidar, güey, disfrutarme sí. por marcar, güey. Sale. Eh, Mañana hablamos. Si puedes, que, que hable Néstor. Y una cosa, güey, okay. Recuerda, tú eres único en YouTube, güey. No mames, güey. Te conoce Drod, güey. Te conoce mucha gente. Te conoce el documentalista. Te conoce Breitman. Te conoce el mundo de cabeza. Olak. Sea, la vida ya no va a ser como antes, güey. To, todo, todo cambia. Hay mucha competencia, güey. Pero la, al chile Olak, ¿a quién le gustaría ser como tú, güey? Al chile Olak. No, gracias, gracias. Gracias, Maestro Martín. ¿A quién no le gustaría tener una mujer contigo un como Andrea? Wey? Ella está apoyando todo, güey. Se nota que, que se quieren bastante, güey. Sí, sí. Y pues felicidades a todos, felicidades Andrea. Y pues viva Colombia, viva la República Bolivariana. Eh, eh, no, eso es Venezuela. Venezuela. <risas> Digo la República Bolivariana. Eso es Venezuela. <risas> o sea, pues así se llamaba, así se llamaba Ecuador, Colombia y Venezuela. Y aquí en México se llamaba en Mesoamérica sí, sí, sí. Con, con Centroamérica y pues Mesopotamia, así se llamaba viajar eh, Irán y Percia, pues, se llamaba, pues, decían, bueno, clases de geografía, pues, hoy perdió Irán, y pues, mañana México quizá gane, pero pues México no trae nada, y fuera Tata, y pues... ¡Fuera Tata! ¡Fuera, fuera, fuera Tata! tata y... ¡Fuera Tata! ¡Fuera sí. Tata! Con esa porra ¡Fuera Tata! ¡Fuera Tata! ¡Fuera de hecho, Tata! De hecho, me hizo un tatuaje de Argentina, ahorita te, te lo mando, el tatuaje de Argentina y el del que yo te <coughs> para, para que lo pongas en tu transmisión antes de dormir. Mañana, mañana platicamos, mi buen amigo Martín, te mando un abrazote y que espero que mañana te levantes temprano a trabajar, ¿ok? Saludos a un fuerte y que descanses y sa saludos a todos, menos al cubo. Y al <risa> ok, un abrazo, bye. Bye, Pérez. Bye. Este, pues, bueno, vamos a... Vamos a um, pasarles el aparatito este para borrarles la memoria a todos los que hayan visto esta, esta transmisión. ¿Sale? ¿Dónde está el aparatito? Vamos a buscar otra Vamos a ponernos las, los lentes para, para pasarles el aparatito. Ponte unos lentes tú también. Estos? Hola, hola. ¿Qué? Ah, cabrón. Hola, ¿Cubo? Bien. ¿Cubo? De Yahoo. ¿Te acuerdas? Cubo. Buenas noches, Cubo. ¿Te, ¿Te acuerdas la cuando te hablé otra vez? Y te dije adiós, los despío. ¿Eres mi, mi conciencia? ¿Hola? No, es un de Yahoo, acuérdate cuando te hablé. escucho déjà vu. voces? No me acordaron de Yahoo. Escucho voces. ¿Eres mi conciencia? Sí. Mi conciencia es. Cons mi conciencia ¿Conciencia? No es, la no primera, ¿Es la primera vez que no tenga hijos? No, porque, porque es mucha responsabilidad. Imagínate <ríe> los chinos, nada más pueden tener uno. Los chinos nada más pueden tener uno. Yo soy lacio. Ah, bueno, pues entonces también. Entonces, conciencia, ¿tengo hijos o no? Sí. Sí, tengo Deseo que. Deseo que todo tenga hijos en diciembre. ¿sí? No, Conciencia. No, Conciencia. No, Conciencia. A ver, Conciencia, creo que tú y yo estábamos como sintonizados y de acuerdo en las cosas positivas para mi vida. ¿No, Conciencia? Exacto. Conciencia, sí. conciencia. ¿le apuesto sí. mañana a, a México o le apuesto mañana a Arabia Saudita? Apuesta a México, pero no pasa octavos. Va a ganar México... 2-0, 2-1, pero no va a pasar. Tiene que Argentina golear a Polonia y que México gane 3 o 4-0. Gracias, Conciencia. ¿Con, ¿Con qué me un los claro, Gracias, Conciencia. Pues, bueno. con gracias, eh, Conciencia. Gracias. Eh, Conciencia, te quiero preguntar algo. Bueno, no, mejor no, porque dime. podemos entrar no, dime, en discusión, dime, dime. Conciencia. Dime, dime. No, Conciencia, tengo, tengo miedo. Debo de tener miedo... Uh -huh. Conciencia de. El mío de... es normal. El mío es normal. El mío es normal. Pregúntame, pregúntame, porque a lo mejor y mañana no sé si vivo. Pregúntame. No, no, como que no, no vamos a vivir conciencia. No, mejor. No mejor dejes, no. no dejes lo que puedes hacer hoy para mañana. Pregúntame, por favor. Este, a ver, déjame. No, ya conciencia, ya es hora de irnos a descansar mejor. Después mañana hablamos. A dormir. Bueno, yo te voy a preguntar algo, Ah, cabrón. Tú no el... A ver, me vas a preguntar a mi conciencia, pero si yo soy el que te debo de preguntar. ¿Realmente crees que existe Dios o todo es, todo es una Matrix? O sea, todo ah. es falso. Ah, cabrón, conciencia. Pues para eso te tengo a ti, para que tú me resuelvas esos asuntos. To todo es una Matrix, ¿verdad? O todo es para una mí es, falso. O sea, es falso. O sea, todo. Ajá, o sea, todo es, es un holograma, o sea, es. Es algo creado por una supercomputadora, una superconciencia un super cerebro y ya todo está escrito, ya todo está planeado. Todo está planeado. O ¿Entonces sea. Entonces me va a ir si bien en te la te vida. Coja. ¿Vale? ¿Me va a ir bien en la vida entonces? Ya te está yendo bien. La no. pregunta es: ¿qué te va a ir? ¿Qué tanto te va a ir mejor? Todo depende de tu mente. Si te sientes mal, tú no ocupas ese medicamento. Tú no lo ocupas. Okay. pero tú, tu, tu mente te dice que sí, tú no lo ocupas, eh, conciencia, si conciencia, mañana me ¿sabes? puedo me puedo echar unas chelas, claro, sí, ¿Sí? te invito una, va, va, va, conciencia, ya lo estamos entendiendo mejor, es conciencia, ¿Te, te puedo pedir un favor, ¿verdad? a ver, ya cuando me cuelgues, me pudieras dejar, por favor, el, el teléfono el WhatsApp de Angie, por favor, güey. Ella no está haciendo, o sea, ella no se va enojar, güey, por favor. ¿El güey. teléfono de quién? El de Angie. ¿En ¿La maestra Angie? Por favor, sí. A ver si la, a ver si lo encuentro, porque no, no apunto sus números telefónicos, entonces, pues sí te lo mando con ciencia. Pero so, hay ¿Sí? tú, ay tú, tú sabrás si te mando ese teléfono de Angie, de la maestra Angie. Pues hemos tenido videollamadas, hemos ah, tomado ah, videollamadas personales. Ah, cabrón. Ah, todo eso. ¿Y así? No, no. Sí. No es cierto, concienciación. Yo yo, yo, yo yo trato de ser de. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, verme así como que noble, inocente, pero ay, güey, soy muy. Son muy, son muy, pues ya sabes. Ah, es muy, muy candente, travieso. goloso, travieso. Sí. Me gusta, me gusta poner cara de niño, bueno, pero, ay, ay. Pero eres travieso. Cabrón. Pero los otros son muy cabrón. Uy. Bueno. Pues ahí te paso el, el teléfono de la maestra Angie, ¿ok? Yo sé lo que le gustan las mujeres. Hasta oh, mañana. Uh, uh, hasta mañana. Bye. Bye. Bye. Uy. Uy. Uy, qué qué este relatos oscuros tuvimos esta noche. Bueno gente, pues ya nos pasamos de tiempo. Quiero mandarles un abrazo, Andrea. Quiero mandarles un abrazo, un beso a todos los que vinieron hoy. Eh, se les quiere mucho y pues eh, nos volveremos a ver pronto. Nos vemos, nos vemos mañana. Gracias a toda la gente que estuvo.